Si os parece, vamos a dar comienzo. Bueno, Buenas tardes a, a todas y a todos y sed bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer diálogo de otoño del Ciclo Internacional Foru de Derechos Humanos, Justicia y Democracia. Arratxaldeon gustio hoy, eskera un de etortzegatik gure udazkeneko lehen itzaldira auda Foru, Nafarroco justicia, gizekskubide eta democraciaaren nazioarteko itzaldiak. Como sabéis, este ciclo de diálogos y charlas impulsadas desde el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra busca brindar un espacio de encuentro sosegado, dinámico y diverso en un mundo dominado por la urgencia y el ruido. Además, en esta ocasión contamos con la colaboración de la Unidad de Innovación Social del Gobierno de Navarra, la Universidad Pública de Navarra, Nafarroco eh, Universidad Pública. Público A, la Universidad de Navarra, el Consejo Navarra Juventud, Nafárrako Gaste con Cheyua, Equipo Europa y el Diario.es como nuestro medio colaborador. Hoy inauguramos este ciclo de otoño con este encuentro que hemos titulado Libertades y derechos humanos en la era de la conexión sin descanso. Antes de presentar a estas dos formidables mujeres que nos acompañan esta tarde para tratar cómo se relacionan la tecnología y nuestras libertades, Quiero dar paso al consejero de políticas migratorias y justicia del Gobierno de Navarra, don Eduardo Santos Itoiz, como anfitrión del evento para que se dirija unas palabras a la audiencia. Por favor, Mercedes. va millas que era un Hau millas que posible Egin indusue engustio allí, eh, hay para tu pensarla, está millas que retornizaré tengustioí, gabe, su ekin Da, su Gabe, Ez da posible a boizatía. Decía que buenas tardes a todos, a todas, que muchísimas gracias a todas las personas que que han participado en que esto sea posible. Eh, siempre venir al Planetario de Pamplona es un auténtico placer y siempre lo, lo digo porque, porque es justo y eh, desde luego bueno, pues a la Unidad de Innovación Social eh, que junto con el Gobierno de Navarra y el resto de patrocinadores pues han permitido que efectivamente hoy asistamos a una charla muy interesante, entiendo yo y de mucha actualidad, que es la interacción entre los derechos humanos y esta tecnología tan omnipresente en nuestras ...en nuestras vidas y que cada vez nos, nos invade más. ¿no? Y lo hacemos de la mano de dos personas con, con una trayectoria reconocida, excelente... ...y sin duda dos mujeres eh, inteligentes, preparadas, que van a hacer que este rato que pasemos... ...sea un rato de reflexión y que vaya mucho más allá del momento que sin duda vamos a compartir. Eh, no me alargo, sencillamente eh, les doy la palabra a ellas, a Dani que moderará el debate y espero que para todos ustedes sea un momento tan mágico y tan ilusionante como ha sido para nosotros prepararlo y recibirlas. Muchas gracias. Miras Keraunitz. Bueno, Esker Mille con Changer y Yauna. Si me lo permitís me voy a sentar para dar comienzo al, al diálogo. Eh, como decíamos, hoy tenemos el, el placer de contar con con dos mujeres con una trayectoria profesional admirable, impresionante y destacada en sus respectivos ámbitos eh, en lo relativo a la defensa de los derechos humanos. Eh, por un lado tenemos a Renata Ávila, abogada, activista guatemalteca, especializada en la intersección de los derechos humanos con la tecnología. Fue defensora de supervivientes del genocidio y otros abusos diversos de derechos humanos en, en su país, en Guatemala. Formó parte del Equipo Legal eh, en la Defensa de la Premio Nobel de la Paz de Menchú. Es miembro del directorio Creative Commons. Eh, trabajó durante cinco años como asesora jefa de Derechos Digitales en la World Wide Foundation junto al propio inventor de lo que hoy conocemos como la Internet de las tres W, el señor Tim Berners-Lee. Y si no me equivoco, allí lideró una campaña para la promoción del respeto a los derechos humanos en el área digital en más de 75 países. Actualmente, desde 2021, es eh, directora de la Open Knowledge Foundation y como activista por los derechos digitales eh, ha denunciado a través de diversos artículos, a través de conferencias y foros como este y en colaboración con diferentes asociaciones pues, el deterioro de la neutralidad en, en la red, que seguramente serán los temas que trataremos esta tarde, la vigilancia masiva y los ataques a la libertad de expresión en, en Internet. Eh, a su lado tenemos a Olga Rodríguez Francisco, reportera especializada en información internacional, en Oriente Medio y en Derechos Humanos, eh, que ha trabajado como periodista en conflictos y en crisis humanitarias eh, para infinidad de medios, como la cadena SER, El País, TN Plus, Diario Público, Radio Nacional de España y el Diario.es. Eh, Olga Rodríguez ha enviado sus crónicas y reportajes desde centenares, bueno, centenares o decenas de países, ¿no? desde Afganistán, Palestina, Líbano, Irak, Kosovo, Yemen, Egipto o Estados Unidos, entre muchos otros. Cubrió la invasión de Irak en 2003, además creo que siendo muy, muy jovencita, eh, desde Bagdad junto con otros compañeros y compañeras recibió entonces el premio Ortega y Gasset eh, de periodismo, eh, también el premio colectivo Pluma de la Paz 2004 por aquella cobertura, y a título individual el premio del Club Internacional de Prensa en 2005 por sus reportajes televisivos desde Gaza y desde Ciudad Juárez, entre otros muchísimos galardones, eh, premio Periodismo de Derechos Humanos 2014, eh, premio Enfoque 2014 por su compromiso social también, ya que Olga no solo ha prestado atención a aquellas vulneraciones de, de derechos humanos eh, lejos de nuestras fronteras, sino también a la precariedad, a la indefensión que padecen eh, personas que sufren los desahucios, la desprotección administrativa o la discriminación, y también en España y en Europa, que también espero que sea uno de los temas que, que abordemos, creo que es un tema muy extenso. Olga es autora de varios libros de crónicas y reportajes que estoy seguro que muchas de vosotras y vosotros ya conocéis, algunos han adaptado a otros formatos, de hecho ahora eh, creo que estáis bueno, con el escogienista de la película En los márgenes, que se acaba de presentar esta semana en el Cinema el Día de Donostia, dirigida por Juan Diego Botto, protagonizada por Vistosa y Penolpe Cruz, en la que se aborda precisamente uno de los temas que has tratado en tus reportajes, que es la precariedad y el drama de los desahucios. ¿no? Y si no me equivoco, eh, ahora mismo también Olga trabaja como adjunta a la dirección del Diario.es y en la sección de desalambre, especializada en derechos humanos. Bien, cojamos un poco de aire después de estas presentaciones. <risa> como digo, la trayectoria profesional de estas mujeres es francamente admirable y por lo tanto es un gusto y un auténtico lujo tener este diálogo esta tarde. Por mi parte, espero intervenir lo menos posible, que dialogáis entre, entre vosotras, eh, que charléis. Sí que quiero arrancar eh, por calentar un poco el, el ambiente con un poco de, de contexto y pediros a cada una de vosotras desde vuestro ámbito profesional que hagáis un pequeño diagnóstico cuál es vuestra percepción o visión panorámica eh, del estado actual de libertades y derechos humanos en el mundo de 2022, es decir, un mundo pospandémico, belicista, al borde del colapso climático y atravesado por decenas de crisis humanitarias. Y esto siendo optimista, eh, todo esto mientras pasamos casi 24 horas eh, con el cuello y los ojos pegados sobre nuestros dispositivos móviles. Desde vuestro ámbito profesional, desde vuestro quehacer diario, eh, ¿cómo lo vivís? ¿Cuáles son vuestras inquietudes al respecto? ¿Cuál es vuestra evaluación de los derechos y libertades en este contexto actual? Bueno, empiezo empiezo con una reflexión. Cuando estábamos hablando, cuando estaba oyendo la, la cronología de Olga y de su trabajo, me recordé de del, eh, muchos de los que están aquí presentes y que luego se nos van a unir al escenario, no recuerdan esto, toda la emoción y todo este futurismo utópico que teníamos cuando eh, eh, iba a pasar del 99 al 2000. Y como eh, todo era cyber, todo era como un montón de lucecitas, como Matrix, eh, todo era eh, como muy… No, no nos imaginaríamos nunca, nunca, nunca estar donde estamos hoy. Porque creo que eh, el deterioro democrático, institucional, ambiental y social que se ha dado en… en, en no tenemos excusa para habernos ido tan para abajo, tan mal, en tan poco tiempo. No hay excusa, eh, es, es, ha sido una negligencia colectiva inexcus inexcusable que eh, la, los niños que están naciendo hoy nazcan predeterminados. Al, a, el primer mensaje es, ¿nos quedan cuánto tiempo si no se hace esta lista de acciones y el, la temperatura del planeta sube un grado? No vas a tener futuro. Ese es el primer mensaje. Y el, segundo, y el segundo mensaje es, ah, resulta que quizá como humanos vamos a ser obsoletos y ya no necesarios. O sea, que ya solo van a quedar unos pocos. Y la, la, la manera como este nuevo transhumanismo hiperdigitalizado, donde los sueños más oscuros de los nazis se podrían volver una realidad, posible de humanos modificados a ajustarse a, a ajustar cierto patrón. O sea, es, es una. sí nos pensamos nos ponemos a pensar tercer tercer punto, el tercer punto de desesperanza, cómo a los abuelos les costó tanto, o sea, tantas muertes, tantas guerras y demás, establecer un orden multilateral global que era más o menos respetado, Naciones Unidas. Y como Naciones Unidas es hoy, que fue un gran logro y un, y un estabilizador, más o menos, y, y, y como Naciones Unidas hoy es ninguneado, ignorado, manipula. el sistema de cada estado es eh, igual eh, y cada estado tiene una voz, se ve completamente como ignorado y ninguneado eh, por los los... los, los más poderosos o manipulados en una manera que no necesariamente genera más estabilidad y paz. En el momento donde necesitamos más, el, multi, el multilateralismo, en donde necesitamos más que nunca la esperanza y donde necesitamos más revalorizar a todos desde la diferencia, vemos que todos los mensajes que se dan hoy están como en, en lugares contrarios. Es, es más, más que… Más que eh, un solamente un escenario oscuro. Eh, con, eh, en, en un lado tengo esto, y en el otro lado tengo la, la urgencia, y es lo que voy a tratar de hoy o, o hacer hoy aquí, de cambiar las narrativas. De cambiar las narrativas y salir de esa narrativa fatalista es una realidad seria y es una realidad innegable. Pero creo que en, en esos tres mensajes que repetimos, eh, eh, no está la salida de los problemas que tenemos. Y creo que eh, una de las cuestiones en, en este diagnóstico tan tétrico, creo que, y lo, y lo vamos a hablar hoy acá, eh, esa, esa, esa no viabilidad de eh, salir de, es, de, de esa… de, de, de esa si, si estamos limitados por esa narrativa, no vamos a poder salir de, de los problemas que tenemos tenemos hoy. Creo que tres elementos a contrastar esto. Número uno, esta es la generación, la generación que está hoy naciendo, va a ser la generación más educada que jamás ha tenido la humanidad. Nunca antes había más personas más educadas, más conscientes de lo que pasa alrededor, de lo que pasa a los otros y de que hay otros diferentes que valen igual que ellos, que nunca. Número dos, es la generación que va a tener más altas, a pesar de las circunstancias, más altas esperanzas de vida y de calidad de vida que nunca más ha habido en la, en, en la Tierra. Y número tres, nunca antes, nunca antes habíamos contado con la posibilidad de, de no lo hemos hecho posible, pero tenemos toda la infraestructura para un acceso, de, realmente de democratizar el acceso al, al conocimiento, y a la cultura y a las culturas. Entonces, Junto con un panorama oscuro, tenemos unas armas superpotentes, unos superpoderes, digamos, en la gente, en el, el conocimiento que puede estar dentro de las personas y en la capacidad de entendimiento intercultural, que eh, creo que son ingredientes para un, no solo un futuro posible, sino un futuro increíble. Y eh, espero a lo largo de esta conversación poder revertir la, la, desde la realidad, desde lo posible, esta... Eh, ...volver a recuperar la habilidad colectiva de imaginar futuros posibles, distintos. Bueno, eh, es un placer estar aquí con Renata y con todos ustedes. Ya que has mencionado la película En los márgenes, vayan a verla al cine. El 7 de octubre se estrena. Es importante, vayan a los cines. Gracias. Y eh, hay dos asuntos. Bueno, la idea que Renata ha dejado encima de la mesa, estoy absolutamente de acuerdo... Eh, se ha dicho muchas veces, ¿no? eh, podemos imaginarnos más fácilmente el fin del mundo, porque nos lo cuentan muchas películas, que el fin del sistema actual ¿no? de injusticias y de desigualdades. Eh, ¿Cómo saber imaginar otros futuros posibles? Um, ¿Cómo huir de las distopías y poder imaginar para poder construir? Porque si no sabemos imaginar, primero no vamos a poder construir ese otro futuro que, que merecemos y que necesitamos. Y, y luego me encanta que hayas hablado del multilateralismo, en un momento en el que eh, es una idea incluso estigmatizada en algunos sectores, ¿no? porque vivimos tiempos oscuros, um, y el multilateralismo también yo creo que siempre viene acompañado de más posibilidades de paz. Eh, dicho lo cual, por desgranar también unas cuantas ideas muy rápidamente, pues venga, me voy a poner yo también nostálgica como Renata, Uh, fíjate, yo en la noche vieja de 1999 a 2000 me tocó trabajar en la cadena SER ¿no? y, y recuerdo muy bien pues, esa larga noche en la que yo estaba sola en esos estudios de la redacción central de Madrid, mientras todo el mundo se divertía y tomaba las uvas, teniendo que informar a lo largo de la noche de ese cambio. ¿no? Y bueno, pues ese cambio que de siglo y lo que venía y tantas cosas que se hablaban con, con optimismo ¿no? y lo que iba a ocurrir y lo que iba a suponer la tecnología y todo eso. ¿no? Evidentemente, bueno, aquí supongo que debatiremos eh, qué, qué ha supuesto, eh, por, por ejemplo, las redes sociales y tantas eh, otras herramientas de las que ahora disponemos. Eh, para el periodismo ha tenido muchos aspectos positivos a muchos niveles. Yo todavía viví un periodismo sin acceso a Internet. Eh, y cada vez que lo imagino, eh, e imagino si Internet hubiera existido ya entonces, eh, siempre pienso que habríamos sido más libres, siempre lo pienso. ¿no? A pesar de todo, ¿no? o sea, a pesar de todos los contras que tienen, sin duda, sin duda, cosas que yo viví como periodista oscuras y difíciles, um, no habrían ocurrido así. Porque para empezar podríamos haberlo denunciado en redes, por aquel entonces no existía ningún otro altavoz, ¿no? o sea, era, eh, todo era mucho más desde arriba. ¿no? Eh, por contestar a tu pregunta, mm, eh, vivimos en un momento de retroceso eh, de libertades en derechos humanos, se han normalizado discursos de extrema derecha en prime time, eh, crece la desigualdad, eh, si nada lo remedia, va a crecer las periferias ya existentes, se van a añadir otras nuevas ¿no? y, uh -huh. y ahí se defienden en muchos lugares políticas diseñadas para eso, ¿no? para que asumir que un porcentaje de las poblaciones se van a quedar fuera. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Se van a quedar fuera y esto se está asumiendo. ¿no? Uh, vivimos un, un inicio de siglo en el que se hablaba de todos los avances que íbamos a poder tener a través de la tecnología, de Internet, se iba a desarrollar la justicia universal. Tenemos aquí a una abogada, acordémonos de eso. ¿no? Aquí en España tuvimos una ley de justicia universal que fue pionera, que permitió eh, la apertura y el desarrollo de casos emblemáticos e importantísimos ¿no? que se investigaran crímenes de lesa humanidad de, en Argentina, en Chile, eh, Guatemala, eh, y poco a poco eso no solo no fue avanzando, sino que fue retrocediendo. Y esa ley a día de hoy no existe. Yo soy testigo directo de un posible crimen de guerra, como fue el asignato de José Couso en, en Irak. ¿no? Aquello estuvo abierto muchísimos años en la Audiencia Nacional. El juez Pedraz tuvo que cerrarlo con un auto en el que lamentaba él mismo, usaba una metáfora, tener que apagar el flexo de la justicia. Porque esa ley mmm, ya desaparecía. ¿no? Y entonces es algo... Eh, ahí tenemos un instrumento eh, muy esperanzador, un instrumento contra la impunidad y, y en favor de la cultura democrática y de derechos humanos que, que no podemos permitir que solo sea tinta sobre el papel, ¿no? como lamentablemente es tan a menudo. Al mismo tiempo, eh, tenemos un desarrollo de poderes que son incontrolables desde un punto de vista democrático, eh, como el poder transnacional, eh, que, que escapa a todo tipo de control y también de la justicia. ¿no? Um, y dentro de todo esto, y, y con esto termino, um, está el periodismo, ¿no? el llamado cuarto poder, bien llamado cuarto poder, porque ¿qué cultura de derechos humanos hay en las redacciones de demasiados medios de comunicación? Ninguna. ¿Qué cultura democrática hay? ¿Qué ética periodística hay? Eh, el periodismo decide de qué se habla y cómo se habla de lo que se habla. Y tiene entre manos eh, un derecho fundamental, que es la información. Um, una información de calidad es un pilar básico de las sociedades libres y democráticas. Una sociedad mal informada es fácilmente manipulable. Eh, y, sin embargo, uh, vemos cómo no solo hemos avanzado en el cuidado de la calidad de la información, sino les puedo asegurar que desde que yo empecé a ejercer el periodismo, en la década de los 90 hasta ahora eh, ha habido grandes retrocesos. Y esto es un tema que una y otra vez en congresos nacionales e internacionales de periodismo nos encontramos encima de la mesa. Porque es un tema que a todas las personas decentes que ejercen este oficio, que son muchas, nos preocupa eh, profundamente. Y creo que esta es una de las patas que no se puede olvidar cuando al abordar algo como lo que queremos abordar en esta mesa. ¿no? O sea, libertades y derechos humanos en, en esta era. Bueno, pues muchas gracias por, por, por lo menos esta primera visión, ¿no? Como digo, eh, la idea es que también os interrumpáis y dialoguéis. Y, y, eh, sí que, bueno, se plantean muchas ideas aquí. Una, por supuesto, hay una, siempre una nostalgia, ¿no? Que es que todo pasado siempre fue mejor. Esto sí que choca. Efectivamente, es una idea que se asienta. Yo estoy totalmente en contra también de esto porque nos, nos impide imaginar ese futuro, ¿no? Las, las, las posibilidades que tenemos y, sobre todo, nos, nos derrota un poco antes, antes de tiempo. ¿no? Eh, sí que hay aquí varias, varias cuestiones, ¿no? eh, en, por eso entra el tema de las narrativas. ¿no? El, el que imaginemos, el que creemos narrativas, el que nos creamos, efectivamente, tenemos capacidad de articular esas nuevas narrativas y que no bajemos los brazos, que no imaginemos que algo pasado fue mejor porque no es verdad. Eso va directamente con nuestra incapacidad de, de recrearnos. ¿no? No sé. Sí que, eh, viendo algunas declaraciones que habéis hecho vosotros aquí, en otros, en otros ámbitos, eh, creo que, Olga, tú comentabas ¿no? que cuando comenzaste a salir fuera o a ejercer el periodismo internacional, existía todavía esa figura extinta de los corresponsales, ¿no? en los que había coberturas que duraban varias semanas y se transformaron en coberturas cada vez más breves, eh, ya no tanto con el propósito de informar, sino aparentar que se informaba. ¿no? Eh, también tú, Renata, has comentado en alguna ocasión que la internet de la creación ha desaparecido, ese entusiasmo de los 2000 se ha convertido en la de arrollarnos por, por una corriente de divertimiento efímero. ¿no? Creo que está estrechamente vinculado ¿no? esas, esas dos ideas. Eh, no sé si estáis de acuerdo, si compartís esa visión. Pues... Eh... Creo que son dos cosas distintas, de hecho. Una, una cuestión es cómo, a pesar de la posibilidad de saber en tiempo real qué está pasando en el mundo, eh, eh, lo que decía Olga, quién decide de qué se habla y qué, quién decide de qué se hace visible. Y ahora es una combinación perversa, porque antes era la sala de redacción, los de cinco países en el mundo, y aquí, aquí me, me encanta... Ver cómo Julian Assange, que es un amigo personal y también alguien que, que, cuyo caso en, en su, cuyo caso he trabajado los últimos 12 años en mayo en, en diferentes grados de intensidad, algo muy interesante pasó. Cuando tienes información en tus manos, que tienes la posibilidad de cambiar el mundo, ¿quieres asegurarte que esos controles y que esas salas de redacción que deciden qué es relevante y qué no? no caigan en la tentación de suprimir una historia. ¿no? Hay muchas historias terribles que se han suprimido en total impunidad, en una distinta impunidad de alguien que toma... Yo, yo creo que es, es muy interesante porque la impunidad de alguien que asesina a alguien y sale corriendo, es distinta a la, impuni a la impunidad de un medio que niega la posibilidad de saber al público, algo que es de relevancia importante algo que va a cambiar y afectar directamente sus vidas. Creo que esa impunidad que no es, o sea, no sería una aberración probablemente eh, perseguir a la prensa por no publicar, pero el daño que la prensa hace por no publicar, por suprimir información, es un daño incuantificable. Entonces, cuando hablamos del tema de los corresponsales y cuando hablamos del tema de a ah, qué... Eh, eh, o sea, que a las audiencias de Occidente no les gusta ver niños pobres muriendo y que atrae mucho más ver eh, autos en carreras, en, en carreras y ver deporte, y ver, y, pero que sí les conmueve ver niños europeos muriendo. Y entonces te, te reiteran la imagen 10.000 veces. Eh, ese tipo de decisiones y ese tipo de, de ese manipuleo de nuestra dieta informativa y, de, y, y esa constante manipulación de, de cómo percibimos al mundo y cómo priorizamos en qué creemos y en qué y, y, y, y qué nos lleva. Eh, es un fallo de dos vías. Un fallo de los medios públicos y es un fallo, es un fallo político de los medios públicos que han, fallado, que han caído en la misma. O sea, si ahora la BBC no es muy distinta de cualquier otro noticiero, por ejemplo y muchos de los medios públicos han desaparecido completamente, y ahora con la con la complejidad añadida de quién decide de qué se habla, quién decide de qué vemos, también los algoritmos de cinco compañías que están en una jurisdicción, en Silicon Valley, también dictan, y, y muchas salas de redacción, se lle dejan llevar por esos trending topics, por, esos, eh, por, por eso, lo que está lleva, eh, atrayendo masivamente la atención eh, global o localmente para decidir, o sea, un conjunto de comportamientos y un conjunto de factores para decidir qué te muestran o qué no te muestran en la pantalla que de tu pequeño teléfono que es el medio por el que la mayoría de personas hoy acceden a la información. Entonces tenemos es una combinación, de, o sea, ya estaba mal, ya estaba mal y, y, y de la, la triste y poca cobertura de muchos conflictos en el mundo y la, la gran cobertura de otros temas, eh, la, la, eh, el, el espacio de aire dedicado a entretenimiento vacío y, y eso ya venía y a esto se combinó la dependencia que tienen los medios hoy de satisfacer ciertos estándares de ciertas compañías para determinar, o sea, alguien más les está dictando la métrica, que a mí me parece fascinante y la, esa es eh, parte de lo que describo como un eh, colonialismo digital. ¿verdad? Ahora, un medio para decir si eh, eh, si está llegando a la audiencia o no, si está sirviendo o no, si es exitoso o no, se mide en clics, se mide en views, se mide en seguidores se mide en las métricas que cinco compañías dedicadas a extraer los, los mayores datos posibles eh, les dictan, que ni siquiera están en sus países. Entonces, eh, esas dos, eh, eh, quienes están decidiendo lo que, ve, lo que vemos, lo que leemos y los temas que son relevantes, es, una, es un híbrido ahora, entre salas de redacción y um, Silicon Valley. Y además en... en o sea, esas cinco compañías que deciden y que son las que marcan la métrica, ¿no?, eh, tienen suficiente poder y herramientas para controlar foros, eh, comprar seguidores, eh, imponer trending topics, como decías. Hablabas de Juliana Sanz. Eh, hay, hay que intentar ser optimista, por supuesto. Mira, yo eh, estaba recordando ahora un, un debate que tuve una vez en Naciones Unidas con con, pues yo creo que era el, uno de los, un secretario general de la Agencia de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas o alguien así, ¿no? Y hablaban, hablábamos de cómo la situación de la población palestina eh, ha empeorado en las últimas décadas, ¿no? eh, Aún más, cuando yo empecé a trabajar allí en los años 90 pensé, es imposible que esto vaya peor, o sea, ya no hay más abajo, sí, sí lo había, ¿no? eh, Y él decía, bueno pero por, por darle la vuelta ¿no? y por intentar siempre mantener una esperanza no ingenua, pero bueno, sí constructiva, eh, este hombre es de origen sudafricano, dos meses antes del fin del régimen del apartheid nos dicen que este iba a caer y no nos lo habríamos creído porque realmente no había ni un indicio. Eh, bueno, había, sí, movimiento como llevaba viéndolo un tiempo ¿no? y sin embargo ocurrió, bueno, eh, con respecto a, a lo que preguntabas, pues claro, yo en los años 90 empiezo como corresponsal o como enviada especial y como enviada especial a lo mejor estaba en un sitio cuatro meses. Es decir, llegaba, podía ver, hablar, contrastar, entender y luego ya explicar. Podía hacer un periodismo realmente de calidad, eh, podía tener muchas fuentes de información, podía conocer en profundidad un lugar... Un problema, entender las dinámicas de determinadas realidades. Eh, cuando cada vez más empezó a apostarse por el infoentretenimiento, y las razones son muchas, que las podemos abordar o no, eh, infoentretenimiento lo puede usar incluso como eufemismo, porque en algunos casos es directamente basura. Pero bueno, vamos a, hablar, vamos a llamarlo infoentretenimiento, ¿no? Pues de la noche a la mañana yo recuerdo que pasé de estar cubriendo determinadas realidades estando en un lugar o como corresponsal o como enviada especial un tiempo lo suficientemente amplio como para poder ejercer un periodismo de calidad a que me enviaran a un lugar tres días para decir tenemos a nuestra enviada especial en no sé dónde. Eh, lo estás viendo, está pasando, pero eh, o sea, yo me negué la primera vez que me enviaron a un sitio que fue el aeropuerto, o sea, fue Yemen y llegué al aeropuerto de Sanami y pidieron una crónica, y yo dije, pues mira, es que estoy en el aeropuerto, no he podido ver nada ni nada. O sea, y me dicen, no, te leemos el último teletipo. Digo, ya, pero para eso, ¿para qué he venido? Me dicen, no, pues para que se vea que tenemos alguien allí, que estamos haciendo periodismo. Digo, pero es que no lo estamos haciendo. O sea, he venido para ser deshonesta. Y, y, y no quise, y claro, pues así era percibida en algunas redacciones como un bicho raro. Pero eh, era el final de una época y el inicio de otra. Y, no, y para nada cualquier época pasada fue mejor, pero es verdad que, se ha, que, que ha habido una modificación muy rápida del concepto de un periodismo que sigue existiendo, pero cada vez menos. Y desde luego en España ha habido un desmantelamiento de las secciones de internacional brutal, paradójicamente cuando cada vez más todo está más interrelacionado en el mundo. Lo que pasa al otro lado del mundo repercute en este. Y sin embargo eran mucho más amplias las secciones de internacional hace 20 años que ahora. ¿no? Y se apuesta un poco por, de, por decir, venga, tenemos las dos grandes agencias de noticias de información internacional que pueden hacer mejor o peor su trabajo, pero que evidentemente, si solo vemos el mundo a través de dos grandes ojos, que son esas dos grandes agencias de noticias, pues es un poco orwelliano, ¿no? Es un poco la apuesta por la uniformidad de la información, por eh, la anulación de la multiplicidad de fuentes de información, ¿no? Y, y eso repercute también en, en la calidad. Um, Juliana Sanz, Wikileaks, supuso, eh, como decía Renata, eso que se mostraron realidades que, que si no nos habrían contado. ¿no? Yo recuerdo, estando de corresponsal en Irak, cómo empezamos a recabar un montón de testimonios de personas que empezaron a salir de las cárceles secretas, como Abu Ghraib, que habían sufrido torturas, y era imposible, yo pues, lo pude contar en un boletín a las 4 de la tarde, algunas de esas voces, ¿no? voces de árabes, de iraquíes, que denunciaban, que tal, no, no había pruebas. Hombre, para mí, el hecho de que más de 40 personas tuvieran un testimonio muy parecido, para mí era una prueba en sí misma. Pero claro, no eran blancos, no eran occidentales. ¿no? Y necesitamos que salieran las fotos de Abu Ghraib para dar credibilidad a aquello. ¿no? Bueno, pues Wikileaks, a mí me emocionó muchísimo, hasta las lágrimas, ver aquellos vídeos de esos crímenes de guerra ¿no? disparando. Eh, eh, en realidad lo había visto muchas veces, directamente en Irak, ¿no? Pero eso estaba grabado. Y eso era la constatación para mucha gente incrédula, era una prueba, ¿no? Una realidad que hizo daño. Y que en un momento dado cinco grandes medios de comunicación del mundo prestigiosos decidieron darle salida. Pero luego, posteriormente, cuando se decidió estigmatizar, criminalizar y señalar a Juliana Assange, ¿dónde está aquí el concepto de la necesidad de la defensa de la información en ese momento, ¿no? O sea, en demasiados lugares... Eh, se, le, se dio la espalda aquello. Eh, ¿Qué conciencia eh, hay mm, al respecto de la, en, en, nuestro, en mi oficio de la necesidad de, de defender la, la libertad de, de información? Termino con esto. Muchas veces en las reuniones, en muchas redacciones, de, en, de papel, lo llamamos, ¿no? la reunión de la mañana de papel, la vamos a decidir qué contamos hoy. Y entonces cada sección pues, canta sus temas y sus propuestas, ¿no? Y, y ocurre a menudo que temas fundamentales que nos atraviesan, que nos incumben y que nos explican, se quedan fuera de la parrilla. ¿Eh? Temas que cualquier historiador o historiadora honesto del futuro subrayará para definir nuestro presente. Pero como ocurre en todos los días, no son noticia. O porque son muy complicados de contar o lo que sea. ¿no? Y entonces alguien siempre dice, es que eso aburre, es que eso a la gente no le interesa. ¿Cómo? O sea, estamos decidiendo que las cuestiones fundamentales que nos atraviesan y definen nuestro presente no interesan. Entonces, es cuando se apuesta, como a mí me pasó más de una vez, yo he estado ante una montaña de cadáveres y no ha entrado en un informativo porque querían terminar con el chimpún. ¿Qué es el chimpún? Pues que te hemos contado todas estas noticias pero no te amargues que ahora te vamos a contar algo graciosillo para terminar, olvídate de todo, ¿no? Que ese es el chimpum, que era, pues en este caso, un árbol de Navidad decorado, el más caro del mundo, decorado por la marquesa de Pitimini. Uh -huh. Y yo ese día empecé a decir, yo a lo mejor tengo que dejar este oficio y llevo muchos años decidiendo dejar este oficio todos los meses, lo que pasa que luego no puedo. Es que el oficio no quiere dejar a Olga. <risa> <risa> Afortunadamente. Afortunadamente. Y, y, y quiero tocar, responder sí. a, a complementar, de hecho, unas cuestiones interesantísimas, porque pensamos tecnología separada de gobierno y tecnología separada de poder. Y cada vez van más de la mano. Y desde el inicio iban sí. de la mano. De hecho, Julian Assange lo alertó desde muy temprano. Esa, esa puerta giratoria, Pentágono, Washington... Las, las grandes compañías de tecnología. Y ahora es una puerta giratoria que toca más. Y, eh, en una investigación de un monitor de, de grupos de lobby, ha penetrado la academia. O sea, lo que leemos sobre las compañías de tecnología es pagado por las compañías de tecnología. Entonces, si la academia, si todo, eh, todos los investigadores que están investigando a Google, son pagados por Google, no van a hablar mal de Google, ¿no? Entonces... Han, han pasado a infectar la academia, los medios también, o sea, las becas Google, las becas Facebook y demás, uh -huh. para entrenar a periodistas y hacerlos adictos a usar sus herramientas, eh, a, que las únicas herramientas que… o sea, no hay posibilidad de imaginar un periodismo fuera de Facebook, de YouTube, de, de Instagram, de TikTok, el futuro. El futuro es determinado por y modelado por estas compañías y su, y su infección ahí. Y también los lobbies. Ahora, o este año, las compañías de tecnología pagaron más en lobby en Washington que las farmacéuticas y que las petroleras. O sea, por ahí va su interés de redactar nuestras… O sea, ya no, ya no solo dictan sus normas privadas en las plataformas, quieren escribir la ley. Y eso es, eso es seriosísimo. Y un, uno de los ejemplos, uno de los ejemplos de cómo eh, el, los efectos directos que tiene en conflictos reales hoy es el tema de Palestina. O sea, no hay compañía de eh, redes sociales que, a la que no se le haya salido un dossier de estar suprimiendo el discurso legítimo de eh, pro-Palestina. Eh, porque, por supuesto, el, el, el lobby es muy poderoso para silenciar y para y para marginar a los, a los ya marginados. Y, y otro ejemplo es, y que es un de, tema que hablamos, hablamos hoy aquí, es el, el gran tema de desconexión y derechos. Uno está, la métrica de muchos periodistas, eh, como ahora ya no mandan corresponsales, entonces, ¿qué hacen? Ah, pasó algo en Yemen, pasó algo en Etiopía. Entonces me voy a ver quién tiene más seguidores en Etiopía y voy a ver en qué estas personas, estos influencers, están diciendo de lo que está pasando ahí. Entonces la voz del marginal, la voz del desconectado, la voz de, la, de los pobres, la, la voz de las personas más afectadas por un tema serio, es completamente ignorada. Esa parte de la historia nunca se dice porque ahora... Se, subco, se subcontrata como digamos se, se, la fuente se le delega a, a élites que en países donde hay 20% de conectividad quienes creen que están conectados élites y se distorsiona completamente una situación seria eh, por, por, esa, por esa delegación y no solo no solo es el tema de los periodistas para eh, temas de conflictos para ver evaluar la conflictividad en, en, en un país o sea, si nos vemos solamente, se está, leyendo, se está leyendo la radiografía de la situación en un país por lo que pasa en redes. Un ejemplo bien interesante, que lo he discutido así como extraoficialmente con personas que estuvieron involucradas, fue cómo falló la inteligencia en el tema de Afganistán. O sea, cómo... No se esperaron que eh, como la, estar solo leyendo lo que pasa online les dejó a, los, a, a, la, a, la, a las eh, unidades de inteligencia de Estados Unidos completamente, o sea, o sea los talibanes recuperaron a Afganistán Con, contra el equipo más sofisticado de eh, eh, ellos tienen esta, este sistema de leer signos que es se llevan la, la información de todo el mundo, por todo el mundo, interceptando todas las llamadas, interceptando todos los mensajes de toda la gente que ellos creen relevante. Ese ninguneo al desconectado, <risa> considera que el desconectado en línea eh, no era relevante para este conflicto, hizo perder en, en control completamente la situación, combinado con otros factores, claro. Pero es muy interesante, o sea, es muy interesante cómo dejamos de ver a poblaciones enteras. O sea, hoy la mitad del mundo no está conectada. ¿Quién les habla y cómo interactuamos con ellos? Creo que lo decías, ¿no? 4.000 millones de personas eh, no están conectadas a Internet, ¿no? ¿Dónde, dónde están y cómo, cómo acceden esas personas a todo esto, no? Respecto a la métrica, hay varias cuestiones, si me permite, Olga, eh, también, que a mí me causan, eh, o por lo menos, reflexión, ¿no? Eh, también es cierto que existe... Bueno, con el tema de Julian Assange y todo el equipo de Wikileaks, no es solo el caso, ¿no? Si es el derecho a saber, ¿no? Eh, el, está, eso es lo que está realmente en juego. Eh, y, bueno, aquí también, respecto al periodismo, que también es el derecho a saber, eh, yo sí que soy también optimista en ese sentido, se hace periodismo extraordinario, eh, magníficas coberturas también, muy pocas, obviamente, por, por otra desestructuración de, del propio profesión y los medios, pero bueno, eh, a menudo, eh, también estas informaciones quedan sepultadas en la métrica, es decir, hay un mundo entero de, del ruido, ¿no? se publican cientos de miles de informaciones, eh, quedan sepultadas por publicaciones constantes, eh, posiblemente gente mucho más influyente o no, ahí está la métrica funcionando. ¿no? Y como diría, es una métrica diseñada por cinco compañías en un lugar muy concreto, en Silicon Valley, eh, con unos perfiles también raciales, eh, de clase y también de visión del mundo y de claves culturales. Eso decía también Olga, ¿no? Eh, ¿dónde están los ojos que miran al mundo, las narrativas? Eh, efectivamente estamos perdiendo ahí completamente visiones. Yo no sé, eh, Renata, eh, creo que también ahí eh, hay soluciones a esto, es decir, ahí tenemos forma de hacer una palanca, eh, ¿qué reflexión tenemos que hacer al respecto? Porque también a menudo los periodistas, y tú lo decías, o todos los medios, también los, los medios de comunicación pública, las instituciones... Eh, comentabas esta mañana también que incluso en, en tu país el sistema de sismología utiliza Facebook para avisar a la población civil de cuando pueda haber eh, un terremoto o un desastre natural. Eh, se ponen en manos de estas plataformas como si no hubiese nada más, como si no existiese alternativa. Y por un lado somos víctimas de la métrica en cuanto, no sé si censura, en una parte puede ser consciente, en otra es simplemente por ese abrumamiento de información. Eh, ¿Y dónde queda todo eso? Mira, te, te pongo una... Es, es, es recuperar el poder de decidir y recuperar creo, y la, la autonomía en... en, en, en de, la, un ejemplo, ustedes estarían dispuestos a que alguien dictara qué van a comer, desayuno, almuerzo y cena. Y algunas veces eh, su, su plato va a ser un plato lleno de sushi y algunas veces no va a haber ninguna verdura, y va a ser solo un plato de papas fritas, y algunas veces va a ser realmente escaso. Lo mismo que está pasando con, eh, o todos los días lo mismo. Lo mismo que, está, que pasó con las dietas, está pasando con eh, eh, la dieta informativa. Entonces es muy interesante porque, eh, imaginen una antes, antes que lo, eh, el, la curación por algoritmo fuera tan potente, ustedes podían ir y decidir, bueno, tomo ciertas verduras, no me importa la línea, voy a, voy a poner toda esta pasta y tal. Y dos copas de vino. Pero al menos tú decidías matarte con tu propia mano. Lo que tenemos hoy es básicamente contenido que... La red sabe que te gusta y sabe que quieres más y más de eso, servido en el plato informativo que te llega cada mañana. Hicimos un experimento en Argentina y creamos tres, fue un experimento buenísimo. Creamos tres perfiles en Facebook, tres perfiles exactamente iguales de tres chicas, 25 años, creados en, eh, compramos teléfonos nuevos, compramos todo nuevo. Y queríamos monitorear qué pasaba con los datos y que pe no, no movimos los teléfonos del lugar, entonces estaban geolocalizadas en el mismo lugar. Estaban, le hicieron like a las mismas fuentes de noticias, o sea, hicieron todo, todo, todo igual, excepto una peque un, un punto de datos, una pequeña variación a izquierda, a derecha o a centro. La variación, o sea, nos quedamos en shock, Primero de ver, aunque estaban siguiendo en Argentina, fue esto, las 20 fuentes más importantes de noticias en Argentina, muchas de las noticias que cualquier persona hubiera considerado relevantes a una mujer de 25 años en la zona metropolitana de Argentina, no se le mostraban. Noticias de política, noticias de geopolítica, nada, nada, nada, nada de contenido. Otra, eh, otros por esa pequeña variación los anuncios que se les mostraban a tres personas de la misma edad del mismo género, en el mismo lugar eran completamente dispares y lo que más nos, nos impactó fue eh, en esos días, monitoreamos por dos semanas en esos días hubo un feminicidio en el área metro, metropolitana de, de Buenos Aires a tres mujeres de la misma edad, de la persona asesinada no se les mostró esa noticia es relevante. Entonces, sí nos damos cuenta que, aunque creemos estar informados y aunque creemos ser ciudadanos conscientes, o, sí, sí, yo sigo los diez medios más importantes, el haber perdido un vehículo democratizado, homogéneo, para acceso a la información y que nos hayamos vuelto los propios curadores de la información que leemos, el haber perdido, y no quiero decir, es, es, es, es, es, es ese falso romanticismo, pero lo que, lo que era el, el, el, el periódico impreso, donde desde el abuelo hasta, hasta la tía leían exactamente lo mismo, claro, concentraba muchísimo poder, pero al menos sabíamos que, que ok, si me quiero saltar la sección de, de internacionales, o si quiero irme directamente a deportes, a mi decisión. Hoy esa decisión está intermediada por las plataformas, entonces, eh, ¿qué, ¿qué hacer al respecto?, Realmente es bien complicado porque eh, eh, tenemos que volver al, que no nos cuesta más trabajo que dos segundos, ir directamente, tener ciertas fuentes que consideramos buenas de información y realmente generar el hábito de ir y buscar nuestra propia información de los temas que nos importan. Puede ser eh, eh, tomar, tener la disciplina realmente de, de estar conscientes de esos de, de, es muy difícil desactivar, pero al menos eh, cada vez hay más presión por que nos digan por qué nos, nos, nos, nos eh, individualizan de esa manera. Y, y claro, hay otra serie de prácticas mucho más complejas de limpiar tus cookies y demás, pero no me voy a meter a eso. Yo lo que quiero es como hacer a todos conscientes de creemos estar informados, y no lo estamos. Y se nos pueden pasar cosas muy importantes eh, por selección algorítmica. Y es un abuso de, o sea, es una, una omisión, diría yo, una omisión seria, de, eh, no, no solo estatal, sino social. Sí, completamente de acuerdo. Eh, es muy difícil cuando vamos a navegar, porque se llama navegar, no naufragar. Eh, buena parte de las veces al final naufragamos, ¿a quién no le ocurre que, va, que coge el teléfono o el ordenador para buscar no sé qué y se queda en otra cosa y, y de dices ¿pero qué, qué iba a hacer yo? ¿no? claro, porque son inputs continuamente continuamente, entonces tomar conciencia de ello y saber que hay que decidir, o sea que hay que llevar las riendas porque es que si no al final estás viendo una cantidad de estupideces alucinantes ¿no? y es muy difícil salir de ahí elegidas, como muy bien ha explicado Renata, en un lugar determinado, porque teóricamente para pues eso, una mujer de 47 años, no sé qué, y a mí me salen unas cosas que no me interesan nada en absoluto, pero al final a veces naufrago en ellas. ¿no? Um, yo propongo dos cosas. En, en el periodismo llamado convencional, cuando dicen, retomo esa reunión de la mañana donde dicen, es que eso aburre, es que eso no da audiencia. Nadie tiene la cuadratura del círculo de la audiencia. Por mucho que, no, que, que, hay, que nos digan las métricas una cosa y otra. Porque hay muchos factores eh, de los que dependen que algo interese o no interese, que algo se vea o no, ve, o no se vea, que algo se lea o no se lea. Eh, que es cómo se cuenta. Es decir, si nosotros contamos una realidad determinada en 30 segundos, va a ser muy difícil que a los receptores les interese, porque no tenemos tiempo para eh, contextualizarla, ya no digo para contestar a una pregunta fundamental que distingue el periodismo de un juego de niños, que es el por qué. Evidentemente eso no va a interesar, eso va a aburrir, como dirían, ¿no? eh, Pero ¿cuál es la tarea del periodista? Uh, asumir que tiene una responsabilidad social y que esa cuestión que es fundamental y que atraviesa a una sociedad tiene que interesar, tiene que llegar, tiene y para ello tiene que ser bien explicada y para ello hay que ser valiente y apostar por ello. Y para ello hay que darle tiempo y no relegarlo eh, a un boletín de las 4 de la tarde o a un domingo por la noche o de madrugada, porque evidentemente eso, claro que, que, que no va a ser un éxito. ¿no? Entonces, pues yo muchas veces pienso, pues yo qué pues, sé si estamos hablando de un medio audiovisual, eh, hacer reportajes en profundidad, de calidad sobre temas fundamentales, y 15 días antes de que se vayan a emitir, todas las caras más conocidas del, del canal, en prime time, nos tienen que estar diciendo que os vamos a contar esto. ¿no? O sea, eso es voluntad de, de, de, poder, de apostar por algo. Eh, asumir que eso aburre y... Eh, externalizar la responsabilidad en los otros, ¿no? en la plebe, que siempre es más tonta que nosotros, los que estamos en las redacciones, porque esto, ah, esto existe, ¿no? o sea, ese paternalismo es muy nocivo y muy antidemocrático. ¿no? no, no, la responsabilidad está en nosotros, en mi oficio hay responsabilidad. Claro que también la sociedad tiene que tener su responsabilidad y como ciudadanía asumir nuestra responsabilidad y ahora voy a ello. Eh, pero, evidentemente, tú no puedes lavarte las manos y decir, yo es que hago mierda porque es lo más, es, es lo que ve la gente. Claro, es lo más sencillo, es lo más barato y, y es lo más sencillo, lo que menos trabajo da. No hace falta trabajo intelectual, no hace falta ni que sigas estudiando y aprendiendo, que si fueras buen periodista, tendrías que seguir haciéndolo todos los días de tu vida. Y luego, como receptores, como decía Renata, eh, estar bien informado es una militancia. ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo, exige mucho tiempo y mucho esfuerzo. Um, y, y claro, no es sencillo, y trabajamos muchas horas y cuando llegamos a casa estamos cansadas y lo único que queremos es, es patarrarnos en el sofá y abrirnos una cerveza no y relajarnos, porque nos lo merecemos, claro que sí, eh, pero eh, bueno, para intentar huir de todo ese ruido y de, toda esa de, de todo ese contenido tóxico y nocivo, pues hay que contrastar, mirar varios medios, leer eh, libros, para poder extraer las, las conclusiones eh, eh, eh, propias. ¿no? Y, y una cosa más con respecto a esto de las, de las redes sociales y de Internet, que decía antes Renata, dando estos datos, ¿no? 4.000 millones de personas en el mundo no existen, ¿no? porque no están… Um, a mí me llamó mucho la atención cómo se contaron las llamadas… Eh, revueltas árabes, ¿no? la mal llamada primavera árabe aquí, un, un término que, que las personas que participaron en algunas de estas protestas en varios países rechazaban. ¿no? Por, eh, claro, eh, buena parte de las sociedades de esos países en 2011, o sea, la mayoría abrumadora, no tenía acceso a las redes sociales. Y aquí se nos contó que es que todo era a través de las redes sociales prácticamente en muchos lugares. ¿no? Cuando la realidad, por ejemplo, en Egipto es que nada se explica sin, sin el papel de, de algunos movimientos sociales, de jóvenes de clase media en las, en las ciudades, en las zonas urbanas, y de un tejido eh, social de trabajadores en las fábricas, en las zonas industriales, como por ejemplo de al Alcubra, donde todavía por aquel entonces había fábricas con 27.000 trabajadores y trabajadoras, ¿no? que además allí en muchos casos fueron las mujeres las que iniciaron las protestas, Uh, yendo por los pasillos de la fábrica al grito de aquí estamos las mujeres, ¿dónde están los hombres? ¿no? Y ahí fueron tomando, primero en 2008 y luego en 2011, eh, eh, iniciaron varias eh, oleadas de huelgas que fueron fundamentales para entender qué estaba pasando. ¿no? Y, y cómo ese tejido social fue fundamental. El régimen de Mubarak, el segundo día de las protestas, cortó todo internet. O sea, no había posibilidad de acceder a las redes sociales, ni siquiera esa pequeña élite urbanita que podía acceder a ellas. Y aquí nos contaron que es que había sido una revolución a través de Internet. Bueno, la mitificación de esto eh, es, es muy interesante ¿no? y puede ser muy nociva en sí misma, sin por supuesto olvidar… De lo bueno, ya digo que, claro, pues evidentemente todos nosotros y nosotras aquí tenemos la posibilidad de desahogarnos en redes y en un momento dado contar una realidad que a lo mejor no sabríamos contar de otro modo. Y por supuesto que eso es maravilloso, pero las métricas están ahí. Y una y otra vez están muchos medios de comunicación asumiendo que, que, lo, que, le, que, que lo que les dictan esas audiencias es lo que tienen que hacer, no o sea olvidando toda la, la responsabilidad social y de nuevo olvidando... Que en muchos lugares solo está en Internet eh, una élite. O sea, eh, en buena parte de. fuera de esta burbuja del, ya, del mal llamado primer mundo, eso es así, ¿no? Sí, eh, de hecho, además me recordaba eh, la situación que se está viviendo ahora en Irán con, bueno, con la integración del caso de la joven Masa Mimini. Eh, no obstante, antes de pasar al siguiente bloque de esta conversación, de que nos acompañaran cuatro eh, jóvenes de Navarra de diferentes ámbitos y disciplinas que también tienen sus aportaciones y sus inquietudes. Si sí, me gustaría eh, hacer bueno, un pequeño apunte o reflexión, Renata, eh, quizás más en positivo sobre en qué medida las tecnologías y la conexión o la conectividad eh, ha reforzado o refuerza los, los derechos humanos ¿no? o en qué medida también… Eh, bueno, protege a, a, a quien trabaja a favor de los derechos humanos. ¿no? Ya sé que hay muchas eficiencias, eh, muchos momentos de la vulnerable pero ¿en, ¿en qué medida ha reforzado Mi, esa protección? Mira, de los yo creo que sería un gran error equiparar tecnología y las posibilidades de las tecnologías de comunicación e información a estos monopolios. Las posibilidades hoy de crear nuestras propias y yo sé que suena utópico pero no es para nada y lo vamos a ver yo, yo creo que vamos a ver muy pronto esos grandes conglomerados colapsar y caer desde dentro. De hecho, eh, eh, un, una cuestión que está pasando que a mí me encanta, que es conectada con esto que, es, que estaba hablando Olga de la, las trabajadoras en las fábricas. Los trabajadores de tecnología que están siendo es explotados en, las, en los centros de, empa de, empaquetas, de empaquetamiento de Amazon, que están siendo explotados moderando contenidos, en, en el equivalente a sweatshops en India, en Bangladesh y demás, los los trabajadores que hacen la parte dura y sucia del trabajo de estos gigantes millonarios, primero se están sindicalizando, segundo se están organizando y tercero están elevando la voz para decirnos cómo se hacen, eh, eh, como esta esa expresión, cómo se hacen las longanizas y las salchichas, ¿no? O sea, cómo realmente se hacen las cosas adentro de ahí. Y eso me da muchísima esperanza, porque siempre equiparamos a esta, estas grandes compañías de tecnología con el geniecillo eh, egomaníaco, el, eh, Elon Musk, o, eh, Zuckerberg y tal, y son compañías complejas, colectivas, que explotan eh, a, a muchísima gente. Entonces, eh, a futuro yo creo que ya sabemos, es que no es gran ciencia realmente hacer... Si, si no tuvieran toda la basura de manipulación y de super targeting y demás, armar una red, o sea, un chico de segundo grado de ingeniería puede hacer una red social hoy. Y el punto que siempre nos ha, eh, se nos ha dicho es, la centralización es buena porque es buena. ¿Y por qué? Porque es buena. O sea, que tener a toda la gente en una red, pareciera que es el único modelo eh, posible. Y ya sabemos que no. Ya sabemos que podría perfectamente funcionar una serie de nodos interoperables manejados conforme a las reglas de juego de quien quiera. O sea, necesitamos básicamente lo mismo que pasó con... Es súper simple. Lo mismo que pasó con el correo. Un sistema de estándares interoperables. Una vez ten, eh, tengamos un sistema de estándares interoperables, podríamos tener el equivalente a redes sociales sin que nos manipulen qué recibimos o no, sin que se centralicen todos los datos en un punto. Es fácil, requiere voluntad política, requiere ese multilateralismo que echamos de menos, y o sea, podríamos hacer cosas increíbles con tecnologías de, de, de, de comunicación e información, pero tenemos que partir de distintos principios, y tenemos que abandonar esa idea de, oh, tenemos que ir donde toda la gente está, lo que tenemos que hacer es salirnos, salirnos de... Eh, yo, yo eh, la, la analogía que uso es una casa que se está cayendo y pareciera que y se está incendiando, y cayendo, está todo mal en esa casa, nada funciona. Y pareciera que la narrativa dice no, es que es la única casa que existe, la única posibilidad de construcción posible. Y entonces, ¿qué pasa? Ah, no vamos a hacer una ley para que le pongan más eh, extinguidores. Y entonces tenemos que entrar a esa casa, que es eh, las redes sociales hoy y las tecnologías de comunicación e información hoy, tenemos que entrar con casco, tenemos que entrar con, eh, con traje de... Eh, eh, de eh, tenemos que entrar a un lugar inseguro y no hecho a medida de nuestras posibilidades y necesidades, solo porque sí, solo porque los dueños de esa casa, eh, no la, o sea, los lo responsables sería que se demoliera y se construyera algo completamente nuevo, sostenible, feminista, inclusivo, nuestro. Pero insistimos en seguirle poniendo parches a esa casa, mientras esos cinco dueños nos cobran toda la renta del mundo, y solo ellos ganan. Y está a punto de nos en la cabeza. Entonces, esa es la, la analogía para mí, el mensaje a dejarles hoy aquí es, tecnología sí, posibilidades de arquitecturas distintas del futuro, sí, de molar, salgámonos de esa casa y de esa lógica y empezamos a, empecemos a construir algo nuevo. Gracias. Eh, nos llega también, sí, en ese, por poner el proyecto y como digo, dar paso a, a los jóvenes, eh, ¿en qué medida las tecnologías también eh, han ayudado a proteger a, a los informadores, eh, a los protectores de derechos humanos? No sé si también... Eh. Pues, a ver... El hecho de que, por ejemplo, la ley de justicia universal de la que hablaba antes eh, ha sido un varapalo también para la protección del, de los periodistas y de la libertad de, de información. Estamos más desprotegidos, ¿no? um, Las leyes Mordaza, conocidas como leyes Mordaza en los últimos años, han sido un grave retroceso también, eh, teniendo en cuenta que además en este país hay muchas cosas que conquistar aún, ¿no? Uh, necesitamos una ley de secretos oficiales adaptada al siglo XXI eh, que, que nos permita acceder a todas esas eh, cuestiones eh, que a día de hoy siguen siendo inaccesibles. Um, además, aquí hay, es muy interesante eh, observar lo movilizado que está el sector de archiveros en España al respecto, ¿no? exigiéndolo ya no solo por supuesto los periodistas, ¿no? o sea, más transparencia. Um, entonces… Eh, bueno, pues las herramientas son muchas, las conocemos, pero en estos momentos no están ahí. Vemos cómo una y otra vez, como una y otra vez, en todos los conflictos um, los periodistas somos objetivo, eh, porque bueno, somos percibidos como amenaza, ¿no? la verdad es la primera víctima en las guerras, eh, las propagandas se imponen y no, no, no quieren testigos. Y una y otra vez son asesinados periodistas y cada vez más. Yeah. Uh, el historiador británico Eric Hosband uh, maneja cifras que ofrecía en uno de sus últimos libros muy interesantes sobre el número de víctimas civiles en los conflictos. Eh, víctimas civiles, los periodistas somos civiles. ¿no? En la Primera Guerra Mundial la mayor parte de las víctimas uh, fueron militares. En la Segunda Guerra Mundial, 50%, 50-50. A partir de los años 90, más del 80% de las víctimas en las guerras son civiles y se da una paradoja, que es el momento en el que cada vez hay más armamento eh, de precisión, que cada cual extraiga sus conclusiones, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, esto daría para dos charlas, ¿no? ¿Qué se necesita para proteger a los periodistas que no es los periodistas? Que es también la libertad de información, es, es decir, la libertad de todos nosotros los que estamos aquí, ¿no? Y con respecto a lo que decía Renata, bueno, eh, vivimos en una especie de Matrix, pero sabemos que, que fuera de ese Matrix existen otras posibilidades, ¿no? Y que una vez que nos damos cuenta de que, una vez que vemos el Matrix... Ya no podemos dejar de verlo. ¿no? Y ahí indagar en las posibilidades de, de encontrar esas otras casas con una arquitectura sostenible, con una serie de características que ha mencionado ella, eh, de las que las nuevas generaciones son muy conscientes en muchos casos, o al menos sectores importantes. ¿no? Yo tengo una hija de 13 años y bueno, también es verdad que, que, que están muy formadas y sobre todo que hay mucha gente joven que viene con mucha conciencia con mucha conciencia de la importancia de, de defender el planeta, del feminismo, de la igualdad, de, de las libertades sociales, bueno, a ver cómo se desarrolla todo eso, ¿no? pero pensar que es posible e imaginarlo, empezábamos la charla así y bueno, terminemos con ello y con esa propuesta de Renata que, que es tan necesaria. Pues si os parece, vamos a dar precisamente paso a las personas que van a, bueno, a construir e imaginar este, este mundo, ¿no? gracias a la colaboración con la Unidad de Innovación Social de Gobierno de Navarra, eh, con el Consejo Navarro Navarra Juventud y con las universidades. Entonces, ¿os parece? Antes, eh, para terminar este primer bloque de diálogo, voy a dar paso a estas voces y a Juanjo Rubio, que es el, el, la persona que dirige la Unidad de Innovación Social, eh, ingeniero biomédico de formación y con experiencia en tecnologías exponenciales. Y cedo a él brevemente la palabra. Eh, ...para que presente este segundo bloque... ...y nuestro agradecimiento también, Juanjo... ...por haber hecho posible esta colaboración. Eh, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Quiero empezar agradeciendo especialmente... al gobierno de Navarra... ...al Departamento de Políticas Migratorias y Justicia... ...Eduardo Santos, consejero, muchas gracias... ...por haber hecho posible que cooperemos... Eh, ...organizando esta jornada... Eh, ...en un lugar que, que es muy importante también para mí... ...que es el planetario... Y antes de decir por qué es tan importante, eh, querría presentar brevemente la Unidad de Innovación Social. Eh, somos un, una organización que están haciendo, es una asociación público-privada plural con ciudadanía, organizaciones eh, como el gobierno, universidades, organizaciones sociales y también eh, emprendedores y organizaciones muy tecnológicas que quieren eh, aportar eh, desde su conocimiento algo para eh, la sociedad. Brotó eh, del Plan Integral de la Economía Social en 2017 y realmente nació en la pandemia y, y estamos eh, avanzando. Creo que es muy interesante estar justamente aquí y ahora, como dice muy a menudo Javier Armentia, cada aquí y ahora es el inicio de, de un universo, el Big Bang está en cada uno de los lugares donde, donde vivimos, y aquí el planetario es un espacio eh, de conexión, un espacio donde viene sobre todo gente joven a conocer, a conocerse, a reconocerse, y también es un lugar donde eh, podemos eh, vivir en el jardín de la galaxia la pequeñez y la grandeza de, del ser humano. Eh, estamos representados por poco más de una célula de una hoja en ese jardín que imaginó el director de arte de Calzagan y precisamente en este momento, y no es casualidad, estamos también acompañados de los instrumentos que utilizó Cajal para ver más lejos y ver lo más pequeño y fotografiar su presente. Los podemos admirar aquí y podemos también disfrutar de sus dibujos en el Museo de Navarra. Este es el año Cajal. Este es el año internacional del vidrio. El vidrio es un material mágico, toca nuestra espiritualidad, la ciencia con los instrumentos, toca la industria y toca también lo que hoy estamos comentando, que son los datos y la sociedad de la información. Eh, la abundancia de datos nos vienen por fibra de vidrio y el vidrio es un material que sirve para computar y almacenar datos. Cajal nos conectó con el reconocimiento. Somos el único animal que conocemos que, que ha sido capaz de nombrarse y la, la ciencia que hace posible conocer cómo funciona nuestro cerebro. Se conecta con las neurociencias, con las neurotecnologías y también toca los neuroderechos. De los que eh, ahora los, los que se van a subir al escenario pues, eh, podrán comentar algo. Eh, es importante también eh, para mí decir que eh, hoy es el equinoccio. Desde la Unidad de Innovación Social eh, nos gusta hablar el Día del Equinoccio eh, sobre el futuro de Europa, con esperanza, con juventud, sobre justicia, pensando que en el futuro podemos imaginar eh, una Europa y un mundo más equitativo y más justo. Voy a dar ahora eh, la palabra a las personas que realmente tienen que hablar. Eh, han nacido en este siglo, son cuatro personas eh, universitarias de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad de Navarra, eh, podéis subir, eh, son eh, Valeria, Bania, Iñigo y eh, Guillermo. Son personas con formaciones muy complementarias, periodismo, economía, sociología, historia, eh, trabajo social. Están trabajando, dos de ellas, eh, y dos están todavía en la universidad. Están comprometidas con eh, la ciudadanía participando en el Consejo de la Juventud de Navarra y también en el, Consejo, perdón, en, en el equipo Europa que ha organizado unos cursos de verano que han atraído a jóvenes de todo el Estado y próximamente eh, organizará, participa en el Congreso Europeo de la Juventud. Así que os dejo y muchísimas gracias Olga y Renata por venir hasta el corazón de nuestra comunidad y por compartir tanta esperanza con nosotros. Os dejo. Sí, sí. Sí. No, bien. Eh, bueno, bien es bueno Casco, muchas gracias de nuevo. Eh, Efectivamente, esta tarde nos acompañan eh, estos cuatro jóvenes. Voy a hacer una brevísima presentación también para que conozcáis eh, sus inquietudes, eh, o al menos algunas de ellas en el ámbito profesional. Eh, Guillermo Bergantinos, presidente del Consejo Navarro de Juventud y estudiante de Sociología Aplicada en la Universidad Pública de Navarra. Valentina Holguín, estudiante de Trabajo Social en la Universidad Pública de Navarra y también miembro del Consejo Navarro de, de la Juventud. Eh, también que participa en diferentes actividades como la red Antirrumores Frasca. Eh, Íñigo Benito, estudiante de Economía, Liderazgo y Gobernanza de la Universidad eh, de Navarra. Y, también creo que está trabajando actualmente en tema de datos eh, e inteligencia artificial. Vania Samperio, estudiante de Periodismo e Historia de la Universidad de Navarra y miembro del equipo Europa. Eh, bueno, simplemente os dejo con, con Renata y con Olga, eh, si queréis, estáis todos microfonados, eh, no si queréis que empecemos por... Eh, por Guillermo o por Valentina, eh, si os animáis eh, un poco a diferentes cuestiones que quizás se han quedado en el tintero desde eh, la economía de la atención constante, desde los datos, desde la salud mental, diferentes cuestiones eh, que atraviesan también las tecnologías y los derechos humanos. Pues si quieres hablar de economía, empieza tú. De economía, bueno. eh... Bueno, voy a hacer un poco de introducción ¿no? así, eh, lo primero que, que se me viene a la cabeza cuando hablamos de tecnología y de información. Eh, me ha parecido muy relevante cuando, hemos hablado de, bueno, cuando habéis hablado del tema de, de que los aspectos más principales podrían ser la democratización, ¿no? del acceso a la información, ¿no? eh, acabar lo que antes era con la analfabetización, ahora es la analfabetización digital, ¿no? que la gente pueda... Eh, acceder a tener vías de comunicación tanto tecnológicas como mediáticas que puedan favorecer eh, diferentes tipos de discursos ¿no? no es que ya no sean tanto discursos impuestos ¿no? por los medios que, lo cual es, na es natural eh, sino la creación de vías en las que pueda haber eh, novedades discursivas eh, que no sean tan agregadas ¿no? de, tan impuestas ¿no? y, y bueno yo creo que eso es uno de los, eh, de los principales papeles que tendría que haber dentro de la tecnología, que la tecnología no es ni buena ni mala, ni supone un retroceso, eh, simplemente supone un cambio y avances tecnológicos que sí que tienen que ir eh, acompañados de una ética profesional detrás. ¿no? Todo avance tecnológico es como una fotografía, ¿no? una fotografía eh, está sacada por el cámara que quiere mostrar una realidad concreta y no otra. ¿no? Pues... Eh, la tecnología viene a ser lo mismo, ¿no? se, se puede invertir, se puede investigar en lo concreto y hay personas que toman detrás esas decisiones para invertir en unos espacios y no en otros y para invertir en unas tecnologías y no en otras. Y de ahí el que estas sean de interés accesible o no, por eso yo creo que todo avance tecnológico tendría que ir acompañado de una ética profesional previa. En mi opinión, una de las cosas, eh, más o menos lo habéis dicho, ¿no?, el... Eh, factor humano, si se olvida eh, en relación a las tecnologías, yo creo que perdemos mucho de ese avance que nos puede permitir alcanzar todas las tecnologías que están siguiendo. Lo, bueno Guille lo ha dicho muy bien, eh, pero como yo, eh, mi profesión y todo lo que he estudiado, todo lo que me dedico y lo que realmente es mi pasión, que son la, los, las, los seres humanos, para mí, eh, si olvidamos ese factor humano vamos a perder un montón de oportunidades de poder eh, dar ese avance a todo lo que vamos a, a conseguir los jóvenes. ¿no? Los jóvenes lo habéis dicho antes, tenemos un montón de herramientas muy fuertes en una época que es muy oscura, eh, que muchas veces eh, los medios de comunicación solamente nos enseñan esa parte negativa y todo ese daño que hacemos los jóvenes. ¿no? Lo hemos visto eh, previamente con la pandemia, ¿no? cómo nos han... Eh, criminalizado y nos han echado la culpa de todo lo que estaba pasando a los jóvenes, eh, cuando realmente muchos jóvenes han dado mucho eh, durante estos dos años y medio de pandemia y eh, todos los avances que se ha logrado gracias a los jóvenes en la pandemia, ¿no? eh, hemos hablado con gente pues que pone en marcha proyectos para que los, los chavales puedan estudiar desde casa, de manera que tengan ayudas, no solamente los, los colegios o las universidades, sino eh, centros de apoyo online, pues eh, todas esas cosas, esos avances, si quitamos el factor humano, se nos olvida todo lo que vamos a conseguir, sí. Sí, bueno, eh, yo también respecto a lo que ha dicho un poco Guillermo, eh, que todo avance tecnológico tiene que venir eh, seguido de una cierta ética. También me parece que uno de los aspectos más importantes es que tenga que ver eh, acompañado una legislación que lo regule y que haya un, un marco de acción por donde actuar. Eh, yo, para poner un poco en contexto lo que voy a decir a continuación, eh, vengo de Equipo Europa. Equipo Europa es una asociación juvenil, eh, que trata de promover los valores de la Unión Europea entre los jóvenes y entender por qué la Unión Europea es importante en el día a día. Bueno, pues En este sentido, la Unión Europea también es muy importante. Eh, por ejemplo, ahora este otoño va a entrar en vigor eh, la Ley Europea de Servicios Digitales, la cual uno de los marcos que contempla es eh, que los Estados tengan derecho a esos algoritmos que rigen y, eh, lo que podemos ver y el contenido que consumimos. Lo habéis comentado antes y me parece muy interesante. Eh, el, Ahora mismo no tenemos eh, toda la libertad que desearíamos para consumir eh, los contenidos digitales. Eh, todo lo que los vídeos que vemos, un 25, o sea, tan solo elegimos un 25% de los vídeos de YouTube. El resto son el algoritmo que decide lo que tú quieres ver y lo que piensa que puede ser lo que lo que te interese. Eh, con esta legislación que es pionera porque eh, viene de un consenso entre 27 estados que tienen cada uno su idiosincrasia y su forma de actuar, se va a conseguir que el Estado sepa cuál es ese, ese marco de acción y cuál es la, el algoritmo utilizado para las plataformas y así poder identificar y decir, pues si se está dando eh, eh, desinformación sobre un tema, por ejemplo, pasó mucho también un tema europeo con el Brexit, si se ve que hay ciertas noticias que se están publicando más y que vienen de fuentes pues, que no son fiables o que están hechas para engañar al algoritmo y que aparezca a la mayoría de la población, por identificarlas y que ese algoritmo no sea como la receta secreta de la Coca-Cola, sino que se pueda saber y que se pueda atajar. Bueno, yo por añadir un poco, es, eh, añadiendo a todo lo que han dicho mis compañeros, la reflexión que hacía un poco y lo que pensaba era el, si se puede llegar a ese consenso ¿no? y. Bueno, en este caso, Renata, que eh, abogada, eh, si existe la posibilidad de legislar algo que es tan, está tan globalizado y que es tan transversal y que es tan complicado de, de consensuar, ¿no? Y luego, a partir de ahí, eso supondría, de alguna manera, una concentración de poder que lo habéis comentado antes, que de alguna manera es el problema que existe ahora mismo con la tecnología, el que está ese poder concentrado. Entonces, no sé, a mí se me venían a sí. la cabeza esas dos cuestiones, eh, pues eso, en relación con, con el tema que hemos, que hemos hablado. Sí, no, mire. no, bueno, lo, tengo comentarios a todos, eh, <risa> <risa> pero, pero, a mí eh, voy, voy a responder esto eh, pronto. Creo que es complicado eh, eh, irnos solo por la legislación, porque usualmente se caen la, la, la, buenísimas leyes, se caen en la implementación. Y, y en la complejidad, en la implementación local. Lo vimos con la ley de alertadores, que pasó una directiva general europea de alertadores, y a la hora que llega a España, que llega a Alemania, y que cuando se trata de localizar en la práctica, es un desastre la implementación. O sea, es, bien, es, es una cuesta arriba. Yo creo que en paralelo debemos cuestionarnos, y es algo que Europa también está trabajando a paso muy lento, en desconcentrar ese poder. Y en, eh, en todo el tema de eh, derecho a competencia, eh, no deberían de concentrar tanto poder sobre tantos temas al mismo tiempo y, y se está tratando de, eh, de eh, como eh, con multas y con procesos, tratar de desconcentrar ese poder. Ahora, el tema de la alfabetización digital, para mí es un, un misterio, porque vengo de un país donde todavía... 30% de los niños no saben leer y escribir. No tienen acceso a electricidad, no tienen acceso a agua, es otra realidad. Y para mí lo que me llamó muchísimo la atención en ciertos procesos europeos fue como países de los más educados del mundo, con acceso público gratuito, gratuito de educación, con acceso a Internet, acceso a tecnología, con mínimos básicos cubiertos, Países, tales países están votando gobiernos antiderechos y están, están, gente joven está votando y está movilizada para promover discurso del odio, para promover, de hecho, valores anti-europeos. Entonces a mí, a mí, y eso, súper incrementado, discurso del odio, xenofobia y demás, maximizado en redes sociales. Y cuando ves los voce, las vocerías, eh, de estos nuevos discursos antiderechos, son chicos que, en mi opinión, lo tienen todo. Entonces, ¿cuál es el análisis de ustedes? Porque, bueno, por una parte están cubiertos los mínimos, por otra parte está, eh, son poblaciones educadas. ¿Por qué este giro? ¿Por qué, este, por qué, ¿Qué creen? ¿Creen que fue la tecnología? ¿Creen que ha sido… ¿Qué, ¿Qué falta? ¿Qué, ¿Qué han detectado ustedes en sus posiciones de liderazgo? ¿Qué falta? ¿O qué, eh, qué está causando en ciertas sociedades y en ciertos espacios ese, ese viro que usualmente la gente joven era la que empujaba hacia más derechos, hacia más inclusión, hacia más eh, hacia un, un mejor futuro para todos? Y ahora es, en buena parte, eh, ciertos como clusters de estos jóvenes que abogan por lo contrario, estoy muy curiosa de eso. No sé si... Sí. Yo diría que venimos de un doble rasero en el que vivimos... Los jóvenes estamos muy protegidos y estamos muy cómodos en esa situación de protección. Entonces cuando nos lo han dado todo, ¿por qué, nos lo... ¿por qué me voy a, yo a poner a luchar por algo que... No, no. O sea, al menos es... yo creo que desde el Consejo de la Juventud es un problema que hemos visto bastante, que hay mucha gente que no habla mucho, quiere que le oigan la voz, pero cuando llega el momento de hacer incidencia, de que nos oigan, de que nos escuchen, les da miedo. ¿Por qué? Porque igual si hablo de esto me van a quitar esto otro. Entonces está ahí en la balanza de, eh, creo yo, eh, es mi opinión, de ese miedo que la gente tiene a... A, a que nos quiten todo lo que con lo que han crecido. Y es verdad que eh, igual yo, que soy la mayor de ellos, no lo he tenido tanto, pero sí que veo pues, la generación de mi hermana, que son apenas unos años de diferencia, como ya vienen como súper protegidos eh, y están muy cómodos con lo, que, con lo que hay. no Tienen esa curiosidad de ver qué hay más allá de su pantalla o qué está pasando fuera de las fronteras o, eh, no sé, no, no les veo real interés porque están cómodos con lo que tienen y no les está eh, no tienen ese no les hemos generado, igual es un pequeño fallo que hemos tenido como sociedad, hablo de mi generación, eh, hacia las generaciones de después de ya ya nos ocupamos nosotros, que ya ya luchamos nosotros por vosotros, ¿no? Y no sé, yo creo que se han acomodado un poco. Es mi opinión. Eh, no sé, yo creo que es muy que es muy difícil responder a eh, cuáles son las razones de ese tipo de levantamientos ideológicos, sobre todo en, en Europa, lo que decís. De hecho, es comprobable que eh, muchas veces caemos en decir que eh, el auge de, de la extrema derecha suele ir ligado a, a crisis económicas, no a pobreza económica y social, pero justamente es lo contrario. ¿no? Si analizas eh, eh, la estabilidad económica y social de diferentes países en Europa… Eh, casualmente aquellos que pasan por etapas de crisis mmm, no tienen un auge de, de, de, de, de ese tipo de, de extrema derecha, sino, sino son más bien los países más, más acomodados. Entonces, a veces es un poco como rompe un poco con la, con la estructura mental que tenemos de prever, ¿no? en plan qué razones son, qué no. También yo creo que una, al final vivimos una era de la... Aceleración del consumo constante y eso en lo digital lo vemos de manera extrema, que muchas veces no, mmm, cuesta ¿no? pararse a, a, re, a realizar otros actos, ¿no? a dedicar un tiempo. ¿no? Y, mmm, entonces, bueno, yo creo, yo creo que es una respuesta muy complicada, es ¿eh? decir, eh, por qué se dan ese tipo de levantamientos, pero sí que puedo decir que principalmente se ve que en los países más. más eh, más estables económico y socialmente, eh, ocurren este tipo de levantamientos con mucha fuerza en la gente joven, pero también suele haber mucha relación con cuál es el tipo de cultura tradicional o conservadora que tiene ese país y muy ligado a una falta de, de estudios o de, unas o de personas que hayan disfrutado de políticas sociales en ese país. O sea, también es un poco una mochila de... Mmm, Muchas veces ante un discurso del miedo que pueden, eh, que pueden imponer los medios a través de eh, noticias totalmente negativas ¿no? eh, que causan mayor sensacionalismo, es, es mucho más fácil que personas que han sufrido, que han, que han vivido esos miedos en carnes o que no tienen otro tipo de formaciones ¿no? más allá, eh, puedan caer en, en ese tipo de engaños. ¿no? Por eso es importante eh, hacer especial hincapié en la educación, pero no solo en la educación en el sentido más institucional, sino en una educación accesible dentro de esta información. ¿no? Yo creo que uno de los principales problemas de, y, y de las razones por las que se están dando estos giros que se pueden considerar antidemocráticos es precisamente porque nuestra generación, eh, la democracia, lo vemos como algo que ya nos viene dado. No vemos la democracia como algo que se puede acabar. Ni mi generación ni la de mis padres tuvieron que luchar por la democracia en España, por ejemplo. Y, sin embargo, creo que se piensa que la democracia es algo que se consiguió con la Constitución del 78 y ya se terminó y vamos a pensar en otras cosas. No, la democracia es algo que se tiene que luchar día a día y que se puede acabar cualquier día. Estamos viendo ahora el auge que hay de estos movimientos. Podemos ver las próximas elecciones en Italia cuando... Es que probablemente en Meloni se haga con el gobierno, se puede ver en Hungría, en Polonia, etc. Estos movimientos están haciendo que eh, veamos eh, cómo la democracia se va desestructurando poco a poco. También yo creo que al ser una generación que no hemos vivido, por ejemplo, eh, guerras tan cercanas, por ejemplo, la guerra de Yugoslavia, que sí que puedes ver cómo un país se va desestructurando y se tiene que reconstruir y cómo se crea una democracia… Eh, si Pensamos que no, pues ya está, vivimos en una democracia, cada cuatro años se vota, tal cual. Y yo creo también, precisamente, que por esto nos está impactando tanto la guerra en Ucrania. Eh, Ucrania, eh, con sus más y sus menos, era un país que estaba en proceso de construir una democracia relativamente consolidada. Y ahora que se está viendo que no, que si sus ciudadanos no luchan por ella, esa democracia se va a acabar y va a venir eh, otro país eh, claramente democrático, que quiere eh, eh, ganar la soberanía de ese país. Por eso yo creo que es muy necesario que los jóvenes entendamos que eh, se puede acabar y que no, no podemos asumirlo, no es algo que, que ya esté. La democracia hay que lucharla. Bueno, yo por añadir un poco, eh, creo que también hace mucho el hecho de que los jóvenes seamos bastante más impetuosos sensacionalistas, eh, pues eh, por, por, por edad muchas veces y que en una era en la que la tecnología influye tanto y en la que los mensajes que más triunfan son los polarizados los que más llaman a, pues, a las emociones pues al final el discurso que más va a triunfar entre la gente que más movida se siente por eso creo que es eh, pues el de, el de los mensajes más polarizados es el que más nos, nos llama. yo quiero haceros una pregunta pero bueno voy a comentar rápidamente eh, has hablado de los seres humanos y de la importancia de los seres humanos y creo que estamos en un momento en el que vemos cómo hay eh, eh, serios y preocupantes procesos de deshumanización. ¿no? Habría que apelar y volver a leer y releer a Hannah Arendt y su, y, y su referencia a la banalidad del mal eh, porque, por ejemplo, en esos procesos de eh, deshumanización eh, contra aquello que se entiende los, como los otros, ¿no? vemos cómo se criminaliza a las personas migrantes, eh, se las llama amenazas híbridas, ¿no? casi como, como son declaraciones de guerra, personas migrantes que vienen huyendo eh, de guerras en las que en muchos casos bueno, han llegado armas procedentes de nuestros países ¿no? y, y de conflictos mm, muy serios. ¿no? Um, y, y por otro lado también um, se deshumaniza a gente de aquí, eh, eh, se, vemos que se está criminalizando la pobreza. Um, es decir, hace diez años parecía que había como una explosión de la solidaridad, de la empatía, que sin duda aquí hay, habéis hablado de dos patas fundamentales, que son la educación y los medios de comunicación. Y dentro de eso, eh, o sea, son, las redes sociales son también un medio de comunicación, ¿no? un medio de comunicación social. Y, y son dos lugares donde, por supuesto en la educación, es que yo creo que tendría que haber programas educativos y sería muy interesante eh, imaginarlos, ¿no? eh, donde, por supuesto, se enseñará con seriedad y con profundidad eh, derechos humanos, eh, el porqué de las cosas, ir a la raíz de las cosas y también… Um, a tener empatía, es decir, a preguntarse por qué esta persona que vive frente a mí eh, es mal estudiante, ¿qué le pasa? Bueno, no es porque es tonto, ¿no? que es que vale, que un niño piense que es que el otro es mal estudiante porque es tonto, pues todavía pasa, porque todavía es un niño, ¿no? Uh, pero es que hay muchos adultos que piensan eso, o sea, ¿qué educación se nos da para que haya adultos que no tengan las herramientas más simples y mínimas para entender que si alguien es más, mal estudiante es porque probablemente en su casa hay una serie de problemas determinados eh, económicos eh, o de violencia o porque no tiene las herramientas adecuadas o acceso a ellas. ¿no? Algo tan simple como eso eh, no solo no se facilita a través de los medios de comunicación, sino que son también un espacio más en los que demasiado a menudo y sobre todo en la última década en este país, por ejemplo, hemos visto cómo se... Se ha alentado eso, o sea, yo recuerdo en Prime Time, lo hablábamos antes un día tras los atentados de París, los primeros, uh, un señor ahí diciendo que es que las personas árabes llevan en su ADN su incapacidad de integrarse en Europa, ¿no? Y no pasa nada, y esa persona está todo el día en la tele, ¿no? Entonces, eh, esto, esto ha ocurrido y, y nada de esta normalización de estos discursos y de esta deshumanización no se puede entender sin eso, ¿no? Y son dos patas que habéis... Eh, mencionado aquí. Entonces, a lo que voy, que me interesa mucho, ¿cómo os informáis? Vosotras y vosotros. ¿Y cómo se informa vuestro entorno? A ver, pues otra vez, empiezo yo un poco así. Eh, yo vengo, he estado trabajando varios, llevo ya unos cuantos años en la red de Zasca Antirumores. Y yo aún llevando tantos años trabajando sigo fallando, porque es natural en el ser humano fallar, ¿no? Eh, una de las cosas que enseñamos en, en la estrategia antirrumores es a informarnos, ¿no? que no solamente puedes coger un, una fuente de información, tienes que coger varias fuentes, tienes que leer un montón, tienes que eh, escuchar un montón de opiniones para poder formarte la tuya. ¿Por qué? Porque si solamente coges un medio de comunicación, solo vas a quererte eso. Entonces vas a llegar a una conversación y te van a decir... Esto, pues por ejemplo, no, un ejemplo que ponemos mucho, todos los inmigrantes nos quitan el trabajo. Esa afirmación, eh, yo soy hija de inmigrantes, me revienta porque sé que no es verdad. Eh, Mi madre ha trabajado desde que llegó a España, eh, me ha dado todo legalmente, ha pagado sus, sus impuestos, ha trabajado como, pues, como una madre que, se, que, que quiere criar a sus hijas. Y a mí me parece que generalizar y decir todos los inmigrantes nos quitan el trabajo, ya de por sí eso debería ser para mí, así llevándolo un poco a lo bestia, castigado. Porque igual que esa afirmación es como si a ti te vienen y te dicen, no, no, es que a mí me han dicho que tú no has pagado impuestos, tú qué sabes, ¿no? Pues es lo que hablas tú de empatía. Para empezar, no enseñan. Eh, estás hablando de eh, qué educación nos dan no nos enseñan a empatizar, no nos enseñan a, a, a preocuparnos por la persona que tenemos al lado, nos enseñan a preocuparnos por nosotros. Entonces, en el momento en el que nos enseñan a preocuparnos por nosotros, se nos olvida que hay alguien que igual tiene o los mismos problemas que nosotros o incluso problemas más graves, pero cada uno lo va a vivir de una manera, porque cada uno gestiona su dolor y su sufrimiento de una manera. No, no se puede aplicar la misma medicina para todos al menos es lo que hemos aprendido eh, con tantos años en la en, en estrategia antirrumores, en, en mi carrera, todo. No puedes eh, aplicar la misma medicina a todo el mundo. Tienes que eh, enseñar a gestionar esas em emociones y a escuchar a los demás. Si solamente nos escuchamos a nosotros y queremos que nos escuchen a nosotros, es cuando hemos creado esta sociedad eh, tan narcisista, eh, egocentrista y que nos eh, ocupamos y nos encanta culpabilizar a los demás de nuestros problemas. Que eso es un problema y creo que al final los medios de comunicación, lo que hacen, eh, los malos medios de comunicación, perdón, lo que hacen es eh, aprovecharse de, esas, eh, de esos dolores, de esas frustraciones, de esas eh, negatividades que tenemos en nuestra vida y decirnos, mira, es que esto pasa por esto, es que no tienes trabajo porque, mira, es que aquí las, las... O no tienes ayudas tú porque les están dando ayudas a estas personas y te enseñan a alguien que está viviendo, a una persona que está viviendo de, de las ayudas y no te enseñan a las 150.000 personas que tienen ayudas pero es que están trabajando y tienen ayudas porque cumplen los requisitos para tenerlas, pero tú ya solo te vas a quedar con esa persona que, que, que está viviendo de las ayudas. Y no tiene que ser inmigrante, pero a, tú te, a ti te han dicho que es inmigrante y te vas a quedar con que es inmigrante. Y vas a decir, es que todos los inmigrantes me quitan el trabajo. Bueno, yo, bueno, respecto a la pregunta que has hecho Olga de que cómo nos informamos… Eh, eh, Respondiendo personalmente, creo que tengo un poco de trampa, ya que soy estudiante de periodismo, entonces sí que trato pues, de informarme un poco más, de consultar varios medios, etc. Pero voy a contar un caso que, aunque es muy concreto, creo que es muy paradigmático. Mi amiga Marta, Mi amiga Marta además de ser una bellísima persona, es muy buena estudiante. Eh, intenta eh, saber lo que pasa a su alrededor, pero es estudiante de medicina, lleva una vida muy, una vida muy ajetreada y no tiene tiempo. Ayer en la cena me dice... Oye, Vania, me he enterado que ahora Rusia ha mandado a 30.000 chavales jóvenes para, para luchar al frente, que ya, no va a ser, que ya no es una operación especial. Me levanté y le di un abrazo. Digo, Marta, ¿cómo te has enterado de esto? Y dice, pues mira, me he escuchado un podcast que es que me cuentan las noticias todos los días en tres minutos. Entonces, ahí me surge una duda. ¿Qué tan bueno es esas noticias en tres minutos? En tres minutos consigues una persona que estudia medicina y que le da exactamente igual todo, Sepa lo que está pasando. Le da igual eh, respecto a la actualidad, digo. Sepa lo que está pasando. Eh, es, y ahora, de esa manera, pues, conoce brevemente, eh, día a día, la actualidad. Sin embargo, digo, te quedas con el titular. O sea, ¿hasta qué punto es bueno? Y, y solo va a escuchar esos tres minutos, y solo va a escuchar esa persona que se ha preocupado porque en tres minutos todas las noticias sean contadas. Y la gran mayoría de la población y la gran mayoría de los jóvenes saben las noticias que aparecen en los tres minutos del podcast, en los dos minutos que te cuentan en TikTok, en la página de Instagram que te sube las noticias a las historias, etcétera. Entonces, creo que los jóvenes estamos siendo informados por eh, medios que no son, tra o sea, medios no tradicionales o medios que no son ningún periódico, ni la televisión, ni la radio, pero que se encargan de que esas noticias lleguen a los jóvenes. Entonces, nos quedamos con ese discurso con el discurso de esa, ese grupo concreto que ha conseguido que los jóvenes escuchamos como ellos lo cuentan. Entonces, yo todavía tengo la duda personal de si pienso que eso es bueno o que eso es malo. si sí, es bueno que se informe y que los jóvenes estudien lo que estudien y les interese lo que les interese, tengan una manera de saber la actualidad, pero hasta qué punto solo quedarte con ese titular, solo quedarte con esa persona que, es la que te la cuenta, adaptado a ti, joven, que no tienes tiempo, es bueno o malo. Yo... Bueno, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Vania. Creo que, o sea, vamos, a mí personalmente, al menos, eh, y por lo que sé de mi círculo, la mayoría nos informamos lo más rápido posible en las redes sociales, en un titular, en un tweet o en una foto, eh, lo, más, lo más rápido que se pueda. Y en la duda que me surge, y os devuelvo la, la pelota, es que eh, si estamos utilizando realmente bien la tecnología para educar a las generaciones jóvenes, eso por un lado, ¿y quién tiene la responsabilidad? En esa educación, imagino que sea las dos partes, tanto los que la, la crean como nosotros al emplearla, bueno, no lo sé. Eh, bueno, eso, yo iba a comentar un poco el tema de la información, eh, también respondiendo un poco a lo que dices y de la mano a eso. Eh, yo creo que todos al final, y es súper importante y está muy bien que todos nos informamos, yo creo que de primeras con lo cotidiano, ¿no? con lo... Con lo dijeron ¿no? ¿Eh? Lo que te cuentan. Sí, o sea, eh, desde la palabra, pero por ejemplo en las redes sociales, en los últimos 30 años eh, las redes sociales tienen mucha movilidad y ya no hay una red social que sea eh, definitiva y no acabar. Hemos visto que acabó en cierta manera MySpace, Facebook, Twenty, ¿no? O sea, y, y en su momento eran las grandes redes de comunicación, ¿no? Eh, pues. Eh, yo creo que además también es relevante el informarte en lo cotidiano, en el sentido que es eh, tan relevante a veces como a lo conciso, ¿no? No solo es eh, qué ha ocurrido en qué momento de manera cuantitativa, ¿no? Sino eh, cómo maneja la gente la información, algo que muchas veces en las redes sociales lo puedes comprobar, ¿no? No solo es el qué ha ocurrido, sino cómo interpreta a la gente. Eh, o cómo lo percibe, ¿no? o qué comunica y qué no, que eso también es, es muy interesante, que también con muchos límites, ¿no? porque igual pues tienes que hacer un hilo, puedes escribir unas partes muy concretas, o a lo mejor es una red social que solo puedes subir fotos, ¿no? es un poco es difícil, la, la comunicación se ve condicionada por el medio, y no tiene nada que ver Twitter con Instagram, por ejemplo. ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que eso que está bien en comenzar a informarte el, eh, por lo cotidiano, pero también saber contrarrestar, ¿no? En plan cuando ves ciertos comentarios, contrarrestarlos con eh, es muy sencillo. Eh, hay diferentes instituciones según los temas que te quieras informar y pues tenemos hoy en día acceso a muchísimos diagnósticos eh, públicos eh, de asuntos económicos, de asuntos eh, sociales, eh, también muchos eh, medios de comunicación que, comun que que explican de dónde han obtenido su información y son cosas accesibles ¿no? mm. que también podemos poner en tela de juicio y creo que yo sé que eso ya no es solo obra de los medios sino de nosotros como consumidores de información es nuestra responsabilidad el, el verificar o si no, si quieres no verificarla pero bueno, eso también es un poco la, la culpa del individuo ¿no? pero, pero bueno, de ahí también el seleccionar con qué fuentes te quedas, con qué no pero sí que eh, instando que que, es, que toda información es comprobable y ni mucho menos también eh, la información cuantitativa de lo conciso, muchas veces de la estadística, de lo que vemos como esto lo dice una tabla y, y por eso tiene la verdad, ¿no? de, pues también quitar un poco ese, ese discurso ¿no? de ese tipo de información como más verídica o menos ¿no? y, y también acercarnos pues eso, ¿no? Yo creo que a lo cotidiano y saber comprobar la información que, que buscas. Yo por añadir un poco a, a Guille, creo que una de las claves para, para que la gente tenga más eh, ganas, los jóvenes tengan más ganas, sería enseñarnos a, a ser curiosos, ¿no? porque creo que una, la, la sociedad hoy en día está en los conformistas, en lo que escuchan los, eh, los n, el, las noticias de tres minutos, que a mí me parecen súper útiles, sobre todo cuando... Eh, pensando en la gente joven, que vivimos súper frenéticos y pensamos que no vamos a llegar porque mañana ya se nos acaba la vida, eh, uh -huh. somos, una parte de la, de la sociedad es como muy conformista y luego hay una parte que es eh, muy curiosa. Entonces, lo que creo que hay que conseguir para que esos titulares no se queden en ese not esas noticias de tres minutos, es generar, enseñar a los niños cuando están en el colegio a ser curiosos, ¿no? A, a, a, ¡Jo! Es que Papá, en el cole me han dicho esto, ¿por qué? Ojo, pues esto. Y ya, pero igual te está haciendo tu hijo o tu hija una pregunta que tú no sabes, pero la vas a mirar para poder responderle. Y ya estás ahí generando un poco de curiosidad. Y creo que... si eh, desde la educación nos centramos un poco en, en enseñar esa curiosidad. Yo he tenido la suerte de ir a un colegio en el que nos han enseñado mucho ese, ese factor, el, el ser curioso, es el, el no quedarnos solo con lo que nos dicen, sino vamos, voy a aprenderlo yo por mi cuenta, no de, a ver ¿qué, qué es esto, me interesa este tema, voy a buscarlo. Entonces yo creo que si conseguimos que ese conformismo que nos, es lo que decía antes, ¿no? Venimos de una, estamos creando una generación que está muy contenta con lo que les damos y no quieren moverse de ahí, pues vamos a intentar que se vengan al lado curioso y, y busquen la información por ellos mismos, pero ahí entra la educación que les damos. Entonces, yo creo que para complementar un poco lo que han dicho ellos, sería eso, generar curiosidad en las jóvenes y los jóvenes de hoy en día, porque eso es lo que mueve a la gente a... a ...mejorar las cosas, porque esto funciona así, voy a hacer esto para mejorarlo. Muy bien. Sí, si os parece vamos ya casi, casi cerrando quizás con este impulso de, de mejora, si queréis ahí un, digamos, un par de minutos... para ...quizás para alguna reflexión final por Ay, Renata y, y Olga, eh, también por un tema de hilar con el título, ¿no? con la conexión sin descanso, un poco si... Si nos merecemos el descanso, eh, cómo gestionarlo eh, y si también va a ser un derecho a reclamar en, en el futuro. ¿no? El, el dedicar menos tiempo a saber eh, quién está haciendo running ahora mismo, eh, qué ha comido mi vecino, eh, cuántas horas ha dormido no sé quién. También a sufrir, ¿no? porque esa conexión constante nos hace frustrarnos, ver eh, reflejos de vidas ajenas y también es tiempo que nos dedicamos a informarnos con calidad. Simplemente con... Antes de partir y descansar también un poquito, esa reflexión final un poco sobre la conexión sin descanso para, para Renate y para Olga, y con eso, si os parece, cerramos. Eh, creo que el consejero Eduardo Santos nos va a dar algún pequeño aviso final y despedida. ¿De acuerdo? Gracias. Me ha tocado a mí responder. Bueno, yo, evidentemente, siempre eh, el acceso a información. El acceso a la información siempre ha sido un privilegio, ¿no? o sea, a, a determinada información clave. Cuando, cuando todavía no había medios de comunicación de masas, había una élite bien informada y en función de eso eh, actuaba. Sigue siendo así, una buena información para jugar en bolsa. ¿no? Estamos hablando de información privilegiada. Pero ahora, en estos tiempos, yo creo que se añade otra cuestión, ¿no? precisamente por ese agobio de la conexión sin descanso. Ahora hay un privilegio que frente a todo este ruido que no nos deja ni pensar, eh, el privilegio es el silencio, que es la desconexión. Y solo desde ahí podemos pensar, y pensarnos, mirarnos, explicarnos a nosotros mismos ¿no? y, y a partir de ahí actuar también. Eh, yo diría que a día de hoy ese silencio, o sea, esa desconexión es un privilegio, y es un privilegio que tenemos que, que reivindicar para que deje de ser privilegio que, y que entendamos que es fundamental también porque somos, como decía ella al principio, está muy bien esta mesa aquí multidisciplinar, eh, somos seres humanos ¿no? y, y, y es muy difícil compaginar lo que somos con esta conexión sin descanso. Sí, no sé si Renata quiere aportar algo más. Yo solamente dar toda mi empatía a esta generación y las que vienen, o sea, no puedo imaginarme haber tenido mi vida y mis años entre 12 y 20, tan documentados en cada minuto y en cada segundo, por, y, y, y sujeto al, al, al tribunal más estricto, que son tus amigos más cercanos, sí. y tus enemigos más cercanos. O sea, y, y yo creo que una invitación a cuestionar, como, como de las primeras generaciones que crecieron con todo eso, si esa es la manera que queremos continuar. Y si esa es la manera que ustedes van a querer a sus hijos y a sus nietos y demás, continuar. O si fue, un, fue parte de un experimento y ustedes son la, la generación que decide, ¡too much! Tenemos un tiempo precioso y tenemos muchas cosas por hacer y quizá mejor eh, vivimos nuestra niñez y adolescencia de una manera diferente. Nosotros somos la prueba... Esto fue lo que experimenté y creemos que eh, necesitamos un diseño distinto de nuestra relación con la tecnología, quizá mucho más haciendo cosas en colectivo, haciendo experimentos, cuestionando y demás. Y la, y la segunda cuestión que quería decir es eh, algo que eh, fue una negligencia de la generación. Que, o sea, hay que entender de dónde venimos. Si venimos nuestros padres, mis padres, probablemente sus abuelos, <risa> <risa> Y, y demás, vinieron de dictaduras y de, momentos de, de dictaduras de momentos de, o sea, mi mamá todavía si hablo de temas políticos en el supermercado me dice shh, shh, shh, shh. no, no, no en alto no en alto, no, puede haber alguien escuchando o sea, hay que entender eh, los antecedentes de por qué a mi generación y a sus generaciones no se nos educó en debate, en cuestionamiento en, en Confrontación de ideas, que es algo bien saludable. Y en, en debatir, en disentir, y, y luego estrecharnos la mano y, y estar en el mismo grupo de amigos. Entonces, o cuestionar a sus catedráticos, o cuestionar a los medios, o cuestionar, cuestionar, cuestionar. Ese miedo se elimina luego de muchas generaciones, pero luego de que cuando se va el miedo, estamos... Nos falta entrenar el músculo del debate, nos, en, en, nos toca entrenar el músculo también de esa formación política y esa, esa confianza en nuestras ideas y confianza en equivocarnos y corregir, si metimos la paz y dijimos una barbaridad, eh, y, y humildad de decir estaba equivocado, quiero aprender más. Eh, esas no son cuestiones que se medían con te tecnología Son cuestiones eminentemente sociales Y creo que el espacio que crearon aquí en, en Pamplona de Ustedes, que en, ot en otras circunstancias estarían yendo con Como en sus burbujas de redes sociales y demás Que quizá no tienen ninguna intersección eh, eh, Encontraron un espacio en un viernes Que deberían estar en el mini San Fermín eh, eh, Eso luego para hablarse. Y yo creo, y el otro espacio que creamos que a mí me encanta es el intergeneracional también acá. Porque, claro, todavía no soy abuelo, pero, pero o sea, tengo muchísimos más años que ustedes, y Olga también, y experiencias y e historias de vida completamente distintas, y creo que si algo podemos aportar, yo os estaría hablando, sola con él, estaríamos hablando horas y horas, probablemente en círculo. <risa> y, y, creo, y creo que lo lindo de hoy es que las dos nos sí. vamos habiendo aprendido muchísimo. Y sí. nos vamos con más preguntas y con más ganas de hablar con gente como ustedes. Sí. Ese, este diálogo es fundamental. Yo por añadir simplemente, ahora que has dicho esto, y también os lo quiero decir a... Eh, este país es muy particular ¿no? y merece un estudio. Eh, hay algo que sobrevuela todo el rato, ¿no? que sobrevuela todo el rato. El dictador murió en la cama y hay una cultura de la impunidad eh, perpetuada hasta hoy, que explica muchas cosas, ¿no? eh, y explica tabúes y explica miedos y, y que quizás os pueda sonar muy lejano, pero a mí me parece muy interesante desde el punto de vista sociológico cómo esa cultura de la impunidad creada entonces persiste. Persiste en muchos ámbitos, se atraviesa muchos sectores diferentes de, de nuestra sociedad ¿no? y, y tiene esta particularidad en Europa. ¿no? Eh, una dictadura muy larga, um, no lo suficientemente analizada posteriormente eh, eh, y con esas herramientas que Naciones Unidas recomienda que son verdad, justicia y reparación. Y Eso explica muchas cosas. Un segundo punto, muy rápidamente, hace cuando eh, durante la pandemia escribí un artículo... Que lo titulaba algo así como el Homo sapiens occidental ante la incertidumbre. Es muy curioso observar cómo somos aquí y cómo somos fuera. ¿no? O sea, habéis hablado antes, por ejemplo, ver, creo que eras tú, eh, porque bueno, tu disciplina y la nuestra se, se mezcla bastante. Eh, está muy interconectada. ¿no? Sí. Um, sobre la empatía, ¿no? Que, que es muy dificultosa claro, hay muchas cosas, a mí me llama mucho la atención por ejemplo, como en intermedio, a lo mejor llegas a una aldea lejana en mitad de la nada te encuentras a una mujer que a lo mejor no sabe ni, ni escribir eh, y tiene unos conocimientos de geopolítica de relaciones internacionales eh, impensables, ¿no? para alguien del llamado primer mundo ¿por qué? Eh, porque esa geopolítica se, se ha escrito sobre su piel sobre su cuerpo, ¿no? Y entonces, ahí fuera, hay otros mundos, hay millones de personas uh, que saben lo que es vivir con la incertidumbre diaria y que saben lo que es la vulnerabilidad. ¿no? Y que eso también explica muchas cosas de nuestras sociedades. Y por último, pues ya que queremos terminar en positivo, nuestro querido Eduardo Galeano siempre decía, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas, eh, puede cambiar el mundo. Yo hoy... Igual que Renata me voy muy contenta habiéndose escuchado y con mucha esperanza y, y consciente de esto siempre. Así que nada, gracias a, a vosotras y a vosotros. Gracias. gracias. Bueno, muchísimas gracias. Eh, voy a dar paso al consejero Eduardo Santos y también creo que demos quizás un broche final para nuestros participantes y para la audiencia para ver esos foguitos pequeños también en diferentes sitios de, del mundo. Adelante. No os preocupéis que esto va a ser muy breve. Esto es un chimpún, ¿no? Estábamos hablando de casas que hay que demoler y otras que, que merece la pena conservar, ¿no? Y esta es una de las que merece la pena conservar, es el planetario, porque está llena de gente estupenda que hace conexiones y también nos ayuda a desconectar. Entonces, cuando Olga me ha dicho hoy que le gustaban las estrellas, pero he hablado con, con la gran Nieves, que no sé si está por aquí, sí, y el gran Fernando, y me han dicho que es posible pasar ahora ahí y, y ver las estrellas. Y, por lo tanto, vamos a crear ese, ese pequeño ambiente, esa pequeña, esa pequeña magia, para terminar, que nos ayuda a relativizarnos con respecto a todo lo que nos rodea, a sentirnos pequeñitos, pero también a, a sentirnos muy juntos. ¿no? Eh, y eso era. Así que, si habéis aguantado hasta aquí, tenéis premio. Muchísimas gracias. gracias. gracias.